Ahí parece que estamos al aire, eh, bienvenidos todos, muchas gracias por asistir a la primera mesa de discusión que vamos a tener en el marco de estas jornadas eh, eh, de Literatura General y Comparada. Y um, ahora vamos a hablar de los espacios de representación eh, en el Teatro Ezebelino Barroco, o más bien nos van a hablar ¿no? eh, Paula Baldwin y, y Jessica Castro. Eh, voy, a, voy a hacer una pequeña introducción de cada una y después vamos a entrar de lleno eh, en cada uno de los temas para después abrir un diálogo entre los que están aquí presentes ¿no? sobre este tema. Eh, Paula baldwin Lynn es doctora en Shakespeare Studies en la Universidad de Birmingham, eh, magíster en Literatura Inglesa desde 1550 a 1780 en la Universidad de Oxford, y licenciada en Letras, Mención Lingüística y Literatura Inglesa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, ha traducido junto a Braulio Fernández Biggs La Tempestad, Noche de Reyes y El Rey Lear de William Shakespeare, eh, todas publicadas por Editorial Universitaria en los años 2010, 2014 y 2017. El 2016 se editó un volumen acerca de la literatura y cine para Cambridge Scholars Publishing y Remontar el vuelo, Aves en la poesía británica y latinoamericana de los siglos XIX y XX, para Reel Editores eh, este año. Ha publicado una decena de artículos académicos, entre los que destacan Configuración y representación del espacio en la tempestad de William Shakespeare, eh, Todo el mundo es un escenario, Estudio comparativo de los espacios teatrales en el barroco español y la escena isabelina, que es el tema que nos convoca ¿no? el día de hoy, y uh, Far More Fair Than Black, Othello's on the Chilean Stage, um, en la revista Multicultural Shakespeare. Fue investigadora principal del proyecto Fondesit, uh, Female Spaces in Shakespeare Four Major Tragedies, y actualmente es profesora titular y directora del Diplomado en Estudios Teatrales del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Eh, Pablo nos va a hablar entonces el día de hoy sobre la primera parte de, de esta mesa ¿no? que, que consistiría en los espacios de representación en el contexto de la Inglaterra renacentista. Así que sin más preámbulo, los dejo con Paula. Muchas gracias eh, Pablo y muchas gracias, aquí veo, veo muchas caras conocidas, muchas gracias por acompañarme porque... Es muy rico hablar con, con caras conocidas al frente que uno sabe que la quieren y la apoyan. Así que aquí estoy y estoy seguro que todas y todos los que andan por ahí tienen mucho que aportar a este tema. Yo simplemente voy a incoarlo, por decirlo así, porque acá hay muchos expertos y espero que esa incoación eh, provoque una, una interesante y profunda discusión. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer esto un poquito más, eh, más ameno, eh, sobre todo estando online, así que eh, aquí va. Bueno, y planteo desde el principio cuál es mi hipótesis y qué es lo que pretendo en esta presentación. Eh, para los críticos del teatro isabelino, Andrew Gare y Mariko Ichikawa, el acontecimiento teatral, y también podría decir para Jorge Dubati, argentino, el acontecimiento teatral es una experiencia que en ocasiones trasciende lo humano, porque al menos durante la era Isabelina, el estreno de una obra era un evento público y un acto de elección libre que tenía una dimensión casi religiosa. Como he señalado eh, yo misma en alguna publicación, los teóricos franceses han contribuido notablemente al desarrollo de una fenomenología del espacio eh, desde diferentes perspectivas, no? Bachelard, Lefebvre, Deserteau, Bablet, Ubersfeld, eh, a los que se unen de otras nacionalidades, Patrice Pavis, Gaston Breyer, Argentino, etcétera no me voy a referir ahora a ellos, sería eterno, ¿no? pero aunque muchos de ellos eh, no tienen como objeto de estudio específico el teatro, aportan elementos que a mí sí me interesan mucho y que podemos conversar después, que nutren la cuestión técnica, por decirlo así, del espacio de un sustrato antropológico que alimenta la raíz humana de todo acontecimiento teatral. En este sentido, a mí por lo menos me parece que una especie de filosofía del teatro o filosofía del espacio permite fundamentar y comprender mejor el acontecimiento teatral y los mecanismos de configuración de los espacios imaginados que se construyen sobre los escenarios, en este caso sobre el escenario isabelino. Lo que quiero decir es que la cuestión del espacio va mucho más allá de aspectos técnicos, de medidas de arquitectura, eh, etc. Cuando en Londres los teatros anunciaban que había función por medio de una banderola que se alzaba sobre los techos de los teatros, recordemos que es una ciudad bajita, con muy pocas construcciones en altura, o sea, las banderolas se veían desde todas partes, o con letreros que se pegaban en unos postes donde los hombres solían ir al baño, o a través de los gritos, de los criers o pregoneros que iban anunciando las obras que se iban a estrenar ese día, una auténtica masa de ciudadanos cruzaba eh, el Támesis, ya sea caminando por el único puente, que es este de acá, el London Bridge, el único puente que existía en esa época, ahora hay más de ocho, casi diez, o tomando una pequeña lancha o transbordador por dos rutas que los barqueros se, encargaba de, se encargaban de vocear, eh, Westward Ho zarpamos hacia el oeste, o Eastward Ho zarpamos hacia el este, las personas tomaban estas especies de taxis, ¿no? Y gran parte de la ciudad giraba en torno al acontecimiento teatral. ¿no? Era una verdadera diáspora de los espacios domésticos hacia los espacios teatrales. Durante la era isabelina, se produce en las islas eh, británicas, pero especialmente en Inglaterra, y en su capital, en Londres, aunque también en otras ciudades, un auge casi sin precedentes en la historia del teatro, y comparable al teatro de la Grecia antigua y por supuesto al siglo de oro español del que después va a hablar Jessica. Definimos la era isabelina como ese periodo que va desde 1576 hasta 1642 eh, bajo el reinado de Isabel I, que por supuesto no corresponde solo a los años de su reinado, se extiende mucho más incluyendo eh, en cierto sentido, el reinado de James I, o Jacobo I, aunque eh, la vida teatral eh, se extendió hasta más o menos 1642, incluso con Carlos I, cuando fue el cierre y la disolución de los teatros eh, por motivos históricos. Referirme a la era isabelina sería eh, eterno, simplemente decir que Isabel I está al mando, que es el renacimiento inglés, que ocurren muchos avances, no solo en el aspecto artístico eh, y respecto del teatro, sino que también en muchos otros ámbitos políticos, culturales, religiosos, eh, musicales, etc. Quiero plantear hoy, eh, o más bien me propongo en esta presentación, y ojalá lo discutamos después y me lo rebatan o no me lo rebatan, me propongo examinar el fenómeno teatral isabelino, en particular tomando el caso de William Shakespeare, uno de sus grandes representantes, desde el punto de vista de los espacios de representación, con el objetivo de plantear que los espacios escénicos de esta época eran esencialmente colaborativos, ya que su configuración requería en cierto sentido de la, de la colaboración esencial del público en la creación de esos espacios imaginarios, es decir, de un cierto acuerdo tácito entre dramaturgo, como muestro acá, actores y actrices, como muestro acá, sueño una noche de verano, y público o audiencia. A mí me parece que sin esa complicidad entre dramaturgo, actores y auditorio, por medio de la palabra puesta en acción, los espacios teatrales serían inertes. Y quiero postular por eso que todo acontecimiento teatral, pero de manera especial, el espacio escénico isabelino y de modo parecido eh, el espacio del siglo de oro español y del barroco, eh, quiero plantear que el espacio no solo se habita y se ve, sino que se escucha y se huele. ¿No? Todos los sentidos externos, pero también la imaginación de ese público, de esa audiencia, y ese ejercicio de suspensión de la incredulidad que Coleridge acuñó tantos siglos después, contribuyen a la construcción de la ilusión teatral que hace visible aquello que es invisible sobre el escenario por la precariedad, de precisamente estos espacios de representación. Voy a hacer brevemente un poco de historia antes de llegar a los espacios de representación propiamente Isabelino. Antes de la construcción de los teatros, de las salas de teatro en la época de Shakespeare, la escena londinense estaba dominada por lo que llamamos las Boys Companies, las compañías teatrales de niños que estaban ligadas a escuelas o a instituciones religiosas, además también de pequeños grupos de actores que representaban sus obras en las posadas, en las calles y en otros espacios públicos. De hecho, eh, dice Andrew Gere que entre los años 1572 y 1641 hay un registro de al menos... 18 o 20 compañías de teatro profesional solo en Londres y en las provincias, de las cuales 3 son de niños y el resto después pasa a ser de adultos. Sabemos que todas las compañías de teatro en la época de Shakespeare, a diferencia del teatro español, estaban compuestas de actores, varones, todos, ¿no? La evolución del teatro inglés estuvo marcada de manera similar también a la del siglo de oro por una transición de espacios itinerantes y abiertos hasta convertirse en un eh, negocio lucrativo y profesional que utilizó espacios específicamente construidos para la representación a finales del siglo XVI. Pero antes de este establecimiento de compañías de actores y de la construcción de teatros públicos y privados, las formas más comunes y populares del teatro fueron las moralidades, ¿no? en, en la Edad Media, eh, todos los ciclos medievales de Corpus Christi, etcétera, etcétera, hasta que Enrique VIII y luego Isabel I las suprimieron porque consideraban que el contenido era papista, por decirlo así, por lo tanto contrario a la nueva reforma eh, protestante. ¿no? Las compañías itinerantes, como se ve ahí en ese grabado, ese carrito itinerante, eh, abundan en este periodo y recorren el país recitando cuentos, fábulas, representando todo tipo de obras, eh, aunque tenemos pocos datos del de repertorio eh, exacto eh, de cuántos actores viajaban, etcétera, etcétera. Tal era este movimiento itinerante que Andrew Gere también afirma que eh, las obras de teatro de las décadas anteriores a Shakespeare fueron diseñadas y escritas para ser representadas en cualquier lugar. O sea, aquí hay una cuestión también de una especie de espacio itinerante que... Eh, se mueve, que se traslada con la obra, ¿no? La obra está escrita para un espacio itinerante, no para un espacio fijo, ni específico, lo cual después veremos que influye, por supuesto, eh, en la dramaturgia de la época, ¿no? eh, Dice el, el mismo Gerd, que las obras eran vistas como objetos que se podían trasladar, trasladar de un lugar a otro. Y efectivamente así era. En Inglaterra, todas las compañías de teatro recibían el nombre de sus nobles mecenas. En el caso de Shakespeare, eh, Henry Carey, el primer varón Hunston. Eh, con los Lord Chamberlain's Men, y luego con los King's Men, el propio rey Jacobo I. Esto también la Jessica después a lo mejor lo menciona, pero también es diferente en el teatro español. Eh, el hecho de tener una compañía de teatro, como fue el caso de Shakespeare, y una sala de teatro propia, como también fue el caso del dramaturgo inglés, no solo hizo del negocio teatral de Shakespeare algo rentable, sino que su conocimiento del oficio de actor, de director, así como de los talentos y deficiencias de, de los actores de su compañía, junto con las limitaciones físicas de los escenarios para los que escribía, eh, se sumaron para, para contribuir al éxito y a la popularidad de sus obras. O sea, Shakespeare escribió para un espacio específico, con unas medidas y un aforo, palabra que está tan de moda hoy, y un aforo preciso, al que ya me voy a referir. Por eso, eh, a mí me parece que esta relación espacio-dramaturgo o espacio-persona, espacio-personas, en el caso de la audiencia, que lo habitan, se dio de modo permanente para Shakespeare, ¿no? Porque el, el hecho de ser dueño de, eh, hace que se produzca una vinculación mucho más fuerte y mayor que si yo voy llevando mis obras a distintos teatros que, bueno, conozco, he visto, pero que no manejo yo, que no distribuyo yo, que no arreglo yo, etc. Entonces, esta vinculación permanente, por una parte, con el teatro privado de Black Friars, de los failes negros, que los Kingsmen utilizaban durante los meses de invierno, y el teatro, el Globe Theater, o el teatro del globo, donde eh, la compañía de Shakespeare representaba el resto del año, eh, da una fuerza mayor a esa, a esa relación entre escritura para la representación y espacio donde se representa. Ahora bien, ¿Dónde se ubicaban los teatros, estos espacios de representación en el Londres de los siglos XVI y XVII? Que también aquí hay una diferencia importante con por lo menos los corrales de comedia en Madrid, ¿no? que están en medio de la ciudad, en el centro de Madrid están el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz. En el caso de los teatros isabelinos y en particular los que utilizaba eh, Shakespeare, eh, hago un poquito de historia de, esta, de este grabado este es un grabado de Londres medieval que desde el siglo XIII ¿no? la ciudad de Londres se había extendido más allá de la muralla la muralla es esta la muralla que al principio fue romana y después medieval se había extendido más allá de la muralla eh, y como explica Janet Dillon eh, los suburbios se habían expandido hasta los campos y rodeaban la capital, ¿no? La capital en realidad era el área dentro de las murallas de la ciudad, como la City, que ahora tiene otro sentido que el centro económico de Londres actual, eh, con una población de más o menos 200.000 habitantes, pero que en 1700 se triplicó, casi llegó a 575.000 habitantes. Eh, de alguna manera, Londres superó las propias restricciones de los, de los muros, de las murallas, y todos los espacios fuera de estas murallas presentaban una variedad, ¿no? lo que se podrían llamar como espacios ambivalentes, leprosarios, hospitales, prostíbulos, casas de juego que se dispersaban por fuera de la muralla, en las riberas del Támesis, eh, lo que de alguna manera muestra que los límites o las fronteras espaciales urbanas eran mucho más flexibles eh, de lo que podríamos pensar. Tenemos acá, un, un esto está sacado de un mapa grande, un pedacito, ¿no? una especie de close-up o de zoom, donde se ven acá dos espacios eh, circulares de Bull Baiting, escrito en inglés isabelino, y Bear Baiting. Ahí está, del mapa de Londres de Rolf Agas que es uno de los más eh, famosos y, y que, que tiene evidencia verdadera. Eh, y la verdad es que cuando Shakespeare llegó a Londres, según Gere también, se encontró con dos tipos de, eh, con varios tipos de eh, construcciones. no Estos además de teatros comerciales construidos dentro y fuera de los muros romanos medievales de la ciudad. Ya voy a volver a esos edificios. Los primeros teatros fueron anfiteatros públicos y de techo abierto, diseñados principalmente según el modelo de los rings o esos edificios circulares, eh, utilizados precisamente en el apaleo de animales, ¿no? Mm, toros, Osos, etcétera. También esos lugares tenían tres pisos de galerías que los teatros públicos ingleses heredaron, o sea, tienen un antecedente arquitectónico, no se construyeron de la nada, sino que tomaron características del diseño de, eh, de estos edificios que ya existían. El primero, perdón, y voy a volver atrás, el primero de los teatros, en un principio se creyó que era The Theater, el Theater, pero en realidad el primero fue el Red Lion, el León Rojo, construido en Whitechapel. Eh, todos estos barrios que nombro, es, la mayoría están fuera de las murallas de, murallas de la ciudad, ¿no? Aquí está el Red Lion. Y si ustedes se fijan, está fuera de los muros de la ciudad. Todo lo que estaba fuera de los muros de la ciudad, no solo el Southwark o la ribera sur del Támesis donde están varios de los eh, teatros más famosos, The Road, The Globe, The Hope, The Swan, todos esos lugares son parte de lo que se llaman las liberties. O sea, la liberty, las zonas libres de jurisdicción de la corona no son solamente las que están en la ribera sur del Támesis, ¿no? De hecho, aquí hay un, un mapita que marca varias de las liberties: el Southwark, Frankelwell, Westminster, etcétera, etcétera. Entonces, Stephen Mullany describe y define más bien las liberties, y me copié la cita porque era muy larga. Dice, las Liberties eran zonas libres o libres de jurisdicción de la corte o de la obligación de la corona y solo nominalmente bajo la jurisdicción del alcalde. Aunque pertenecían a la ciudad, quedaron fuera del alcance de los alguaciles de Londres y por lo tanto comprendían áreas prácticamente sin gobernar sobre las cuales la ciudad tenía autoridad, pero paradójicamente ningún control. Entrar en una Liberty, cualquiera que fuera su ubicación, significaba cruzar hacia un territorio ambiguo que era a la vez parte interior de y externo a la ciudad, ni contenido por la autoridad cívica ni totalmente alejado de ella. Eran los suburbios del mundo urbano, formando un inframundo oficialmente reconocido como sin ley. Se encontraban en cierto sentido fuera de la ley, por lo que podrían servir como áreas privilegiadas o exentas donde las ansiedades e inseguridades de la vida en una sociedad jerárquica rígidamente organizada podían tener un reinado relativamente libre. A mí lo que me interesa en la perspectiva de esta presentación, y perdonen que vuelva atrás, es la idea de que la mayor parte de estas salas públicas, se fijan en todos los circulitos, esto hay algunos dentro de la están fuera de las murallas, lo cual significa que están en barrios o en suburbios o en espacios, y aquí viene la palabra que me interesa, marginales, en distintos sentidos de la palabra marginal. Y esto, la Jessica dirá después, le estoy tirando como varias cosas a la pobre Jessica, eh, también es distinto, al menos en Madrid y en otras ciudades con los corrales de comedia, ¿no? porque muchas veces no están en espacios de marginales en espacios marginales, sino que están en espacios urbanos compartidos eh, por la ley, por la jurisdicción, etc. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante y da para mucho tema que la mayoría de los teatros públicos de Londres estén en espacios eh, marginales, ¿no? Eh, bueno, ahora bien... Eh, no hay que mal entender esto de, la, de los, las zonas libres y la marginalidad. Hay una crítica joven actual que se llama Sara Dastagir, que dice que tenemos que tener ojo y que sería incorrecto pensar que los, los teatros eran espacios totalmente radicales y subversivos ¿no? en el paisaje sociopolítico de Londres. Eh, los teatros la verdad es que estaban fuertemente regulados, a pesar de lo que yo he dicho antes, eh, el gobierno tenía su organismo, el Master of the Rebels, el maestro de las celebraciones o de las festividades, a cargo de Edmund Tilney durante 32 años, primo hermano de Isabel I, este es un chiste de la época, no que llega el pobre y dramaturgo angustiado porque le van a, le van a, a, a censurar su obra, eh, entonces, que las salas de teatro no estuvieran eh, sujetas a la jurisdicción civil no significa que los espectáculos no fueran estrictamente regulados, ¿no? Eh, lo que pasa es que fuera de las murallas un poco menos, por decirlo así, había un poquito más de, de libertad. Ahora, para que una obra fuese aprobada necesitaba todas las licencias, ¿no? Se revisaba no solo el texto, sino que la escenificación, incluyó los bailes, los temas... El Master of the Rebels tenía funcionarios que mandaban vestidos de, de civiles, digamos, a las obras de teatro, eh, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es la arquitectura de estos espacios de representación? ¿No? Nosotros eh, decíamos que, eh, y vuelvo a ese dibujo de estos lugares de bear baiting y bull baiting, de apaleo de osos y apaleo de toros, eh, porque además del teatro, los londinenses tenían otras entretenciones y pasatiempos. ¿no? Eh, aunque los orígenes de estos deportes, si se puede decir así, eh, no están muy claros, sí se saben que eh, hasta más o menos mediados del siglo XV, el hostigamiento de los osos encadenados, etcétera, etcétera, y atacados por perros, constituía una actividad propia de la aristocracia. O sea, era un pasatiempo más bien eh, de la aristocracia. ¿No? no voy a entrar acá en, en una cuestión muy debatida que algunos plantean, Chambers y otros dicen que el, el bear baiting y el bull baiting eran tan populares como los teatros. Hay otros eh, autores como Brownstein que dice eso, dice que no, que nunca llegaron al mismo nivel. A mí lo que me interesa en términos de espacio, es que el diseño arquitectónico circular de esos anfiteatros y las dos o más niveles de galerías para albergar al público con los que contaba la mayoría de esos rings o fosos, se replican en muchos de los teatros de la temprana modernidad inglesa. Entonces, se puede decir que los espacios de representación isabelinos heredaron eh, diseño de espacios anteriores, ¿no? Bueno, después de eh, dos décadas de intentos de regular las representaciones teatrales, ¿no? Que incluían espacios escénicos como los de las posadas, que aquí se ven, lo que se llama en inglés las inns, que habían unas que eran muy famosas, de Bull, de Bell, de Cross Keys, etcétera, eh, donde también se montaban obras teatrales. Eh, la municipalidad de Londres dictó una ley en 1574 que decía que cualquier posadero o tabernero eh, para que pudiera realizar una obra de teatro o un interludio en sus instalaciones debía tener el guión de la obra y el lugar de representación aprobado por las autoridades pertinentes, tenía que pagar un bono o una fianza eh, para poder hacerlo. ¿no? Por lo tanto, sin... Sin darse cuenta, la autoridad local favoreció la construcción de salas de teatro específicas para la representación, porque los posaderos, digamos, empezaron a tener dificultades para cumplir con estos requisitos y entonces el teatro comenzó a irse fuera de la ciudad, ¿no? Eh, por supuesto el objetivo de las autoridades no era suprimir totalmente el teatro de las posadas, de hecho hasta 1642 y en paralelo con los teatros públicos se siguen representando obras en las posadas, pero esto favoreció el negocio teatral y la construcción eh, de, de salas especiales. ¿no? Eh, bueno, y el modelo de las posadas también lo heredan los teatros públicos, ¿no? El tipo de escenario, el lugar del público, como ustedes pueden ver ahí, sobre el suelo o el patio de la posada. Esto también se parece mucho a la distribución y a la modalidad eh, de los corrales españoles del barroco del siglo de oro. Eh, bueno. Eh, el teatro, por lo tanto, se transformó en un negocio rentable, eh, exitoso, además, eh, que despertó la pluma de muchos dramaturgos y el dinero de muchos empresarios. ¿no? Como les decía, las posadas siguieron funcionando hasta que, eh, llegamos a los primeros teatros públicos construidos de planta, por decirlo así, ¿no? ¿no? sobre la base de otros, sino que de planta. Y las excavaciones arqueológicas en los cimientos del Teatro de la Rosa, Rose, por eso lo pongo aquí primero, eh, y del Globo a finales del siglo XX, han demostrado que los teatros de Londres tenían algunas diferencias individuales, pero su función común requería de un diseño general similar. ¿no? Todos los teatros públicos solían tener tres pisos de altura, estaban construidos alrededor de un espacio abierto en el centro. Por lo general, su forma exterior era la de un polígono para dar un efecto circular al interior. Aunque eh, el Red Bull y el primer Fortune eran cuadrados, pero es una excepción, los tres niveles de galerías estaban orientados hacia el interior, confluían en el centro, sobre, eh, y en ese centro sobresalía siempre un escenario o una plataforma que estaba rodeada por los tres lados de público. Fíjense, por favor, en la forma del de escenario o plataforma del Rose, porque es distinta del Globe. No es rectangular, tiene otra forma, ¿no? Entonces, son variaciones pequeñas, pero las características de diseño y arquitectura son casi siempre la misma, ¿no? Eh, bueno, aquí está el Globe Theatre, por supuesto, esta es una reconstrucción moderna de un norteamericano, Sam Wanamaker, eh, existió un primer globe y un segundo globe. Fíjense que el escenario es distinto, pero la idea de las tres galerías, el patio central, el techo sobre el escenario, los pilares, es prácticamente igual. Eh, el globe tiene otras particularidades a las que ya me voy a referir, ¿no? Eh, por supuesto, también en la época se montan obras en espacios privados como el Blackfriars, eh, montajes en la corte, montajes en, en otros lugares, ¿no? casi en, en, en muchas partes. ¿no? Eh, pero el globo surge después de un, un, un lío legal, ¿no? Eh, algunos miembros del mundo teatral de Londres de esa época, Richard y Cuthbert Burbage, que eran hijos de James Burbage, amigo de eh, Shakespeare, y miembros de la compañía de los eh, hombres del Chamberlain, los Lord Chamberlain's Men, se vieron envueltos en una serie de demandas del teatro de, de Theatre, que se llama el teatro, y decidieron un día... Eh, sacarlas, las vigas, los ladrillos, etcétera trasladarlas en botecitos, cruzar el támesis y construir con ese mismo material lo que llegó a ser el primer globo, ¿no? En 1599. A pesar de que los materiales de construcción fueron los mismos, eh, el primer globo era más grande que el, theater, el teatro, ¿no? Eh, y sabemos que en 1613 ese primer globo se incendió en una función de Enrique VIII, de Shakespeare y de Fletcher, eh, por lo tanto la compañía reconstruyó un segundo globo, ¿no? que fue el que siguió por mucho tiempo, incluso después de la muerte de Shakespeare hasta 1642, ¿no? Tanto el primer globo como el segundo globo eh, comparten el nombre, comparten la compañía de teatro, comparten el, el espacio eh, donde se construyó. Bueno, aquí está una especie de diagrama de la arquitectura interior o diseño interior de este espacio de representación. Era un anfiteatro con techo de paja a cielo abierto, con una pared exterior encalada y blanqueada, rodeada de... Ahí se ven pequeñas ventanillas para la luz y para el aire, porque no les digo el olor que había acá adentro. Se lo podrán imaginar. Y las investigaciones más recientes sugieren que este teatro era probablemente un polígono de 16 lados, con un diámetro de exterior de unos 30 metros. Tenía tres galerías que rodeaban un patio interior y el escenario, que está acá, medía aproximadamente... 13 metros por 8 metros de profundidad. Detrás del escenario se encuentra lo que se llama la tiring House, o bambalinas o camarín, que utilizaban los actores, todos varones, por eso no digo actrices, para vestirse. Luego estaban estos dos pilares de mármol, no, a veces también imitando mármol, pintados, que sostenían este techo que cubre el escenario, eh, hay aquí una trampilla, la trapdoor, por donde bueno, salían efectos especiales, actores, etc. Eh, Gabriel, Egan, Gabriel Egan dice que el escenario además, y esto a mí me parece absolutamente genial, yo cuando lo leí la primera vez no lo podía creer, que el escenario, la ubicación del escenario se disponía 48, perdonen los datos, 48,25 grados de este a norte, lo cual es muy similar al recorrido de la salida del sol en la zona de Southwark. A mí me, cuando lo leí dije, no lo puedo creer, o sea, pensaron hasta en la luz que iba a ir dando hasta que se pusiera el sol para que el escenario quedara iluminado, ¿no? Um, y esto calza perfecto con el horario de las funciones que solían comenzar a las 2 de la tarde y duraban aproximadamente 3 horas, 2 horas y media, eh, etc. La pared, esta de acá, que tenía, no hay seguridad de que tuviera o no cortinas, tampoco en todos los teatros de la época existía esta puerta central más grande y más amplia. Esta pared del fondo se llama la Front eh, escena eh. Eh, contaba con dos o tres puertas, dependiendo el teatro, la central más amplia, eh, y por esta puerta central se movía la utilería de mayor tamaño, como por ejemplo el lecho nucial de Desdémona en hotel eh, Esta tenía en principio sus propias cortinas eh, y se conocía como el Discovery Space, el espacio para las apariciones, que también existe en el teatro español. A veces se montaban escenas al interior o los actores entraban a escena desde allí, ¿no? Y, en cambio, las otras dos puertas funcionan como tráfico para entradas y salidas, ¿no? Para que los actores no choquen al entrar y salir. Estas puertas, en todo caso, parecen ser una herencia romana, eh, porque no tienen relación con el diseño de las posadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde esa misma pared del fondo es donde veíamos en el otro diagrama la Tiring House o el Camerino, eh, que en inglés también refiere a un efecto dramático de descubrimiento, porque algunos actores, aparte de la utilería, eh, se descubrían ahí en algún momento clave, ¿no? aunque el espacio no se identifica tampoco con un escenario interior, ¿no? pero te, servía para fines de efectos escénicos. La cubierta, bajo el pequeño techo que se ve acá, se llamaba heavens o cielos, tenía pintado astros, soles, eh, nubes, aquí como se puede ver. Eh, en cambio, la parte de abajo, que acá no se alcanza a ver, eran los, eh, el hell, el infierno, y luego hay un balcón que también se discute mucho, hay todo tipo de, de teorías que si realmente los músicos se ponían ahí o no, se cree que el balcón se usó para Romeo y Julieta, otros dicen que al principio los músicos no se ponían ahí, bueno, en fin, es, es la utilización práctica del espacio. El pit, el yard o el patio, que es este que se ve acá, igual al de las posadas, es donde se ubica el público por los tres costados del escenario, lo cual también influye en la configuración del espacio escénico, porque los actores pueden ver al público cara a cara, hacer contacto visual, y el público también puede ver al, al actor. No tiene nada que ver con los teatros cerrados y oscuros a los que vamos hoy. ¿no? Los groundlings son las personas que están ahí de pie, similares a los mosqueteros del corral de comedia, eh, y ven en realidad la representación, que esto también es muy interesante porque la ven desde abajo. El escenario mide más o menos un metro y medio de altura. Entonces es muy distinto ver desde abajo que desde el frente, que desde arriba, como ven los de las galerías, ¿no? Eh, bueno, alrededor de este patio están las galerías, que en el caso del Teatro del Globo, por supuesto, corresponden a distintas ubicaciones con distintos precios según la visibilidad. Y la paradoja es que las galerías con mejor visibilidad, que son las que están al frente, cuestan más baratas que las que están pegadas al escenario eh, justamente por los costados. Esas eran los Lord's Rooms o los Gentleman's Rooms, que en realidad, más que ir a ver, iban a ser vistos. Por lo tanto, estaban a la misma altura del escenario y veían pésimo, pero pagaban una entrada mucho más cara, eh, para que la gente los viera, ¿no? Los palcos de los lores o señores y los palcos de los caballeros. Ojo que la denominación de estas graderías refiere a una descripción de rango y posición social más que a una identificación de género. También había mujeres en los lords rooms y en los gentlemen's rooms, a diferencia, por ejemplo, de la cazuela en el teatro barroco español, donde solo hay Mujeres, ¿no? El aforo del globo es de más o menos 2.500, 3.000 personas. Eh, la, no, la, la reina y los miembros de la corte no iban al teatro, más bien las compañías iban a representar a la corte. Eh, bueno, se podrían decir muchas cosas más, pero avanzo. Eh, Gourd y Ichika, e Ichikawa describen el cuadro social del público eh, como eh, un espacio social o una posición que refleja un espacio social. ¿no? El precio, de alguna manera, te pone o te delimita a un espacio específico. ¿no? Eh, y cada miembro de la sociedad isabelina sabía en qué lugar y en qué posición tenía que estar. ¿no? Ahora, lo fascinante de todo esto es que en el Teatro del Globo, los nobles, se encontraban con los comerciantes, con los vagabundos, con los ladrones, con la, la bandera del Támesis y compartían un mismo espacio eh, que al mismo tiempo eh, que estaban ahí escuchando a los actores, al mismo tiempo escuchaban el graznido de las gaviotas del río Támesis, eh, al actor que decía el monólogo del ser o no ser, o se distraían con las ofertas de comida, o escuchaban a alguien silbar, o cantar, o decir un garabato, o un insulto, o incluso les podía pasar una coronta de manzana volando. ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero retratar de alguna manera cómo se habitaba este espacio teatral. ¿no? Es un espacio ruidoso, oloroso, es un espacio eh, donde todos los sentidos están despiertos, ¿no? Eh, Anthony Dawson describe este, esta atmósfera teatral como una especie de, esto no es textual, pero como una especie de dialéctica entre la distracción y la atención. O sea, los actores tienen que estar todo el rato tratando de conquistar la atención del público, porque las distracciones son infinitas, ¿no? Anthony Dawson lo llama una competencia por la visión, ¿no? Eh, o competencia entre dramaturgos, actores y otros agentes para captar la mirada y el oído de los asistentes, ¿no? Esta competencia por ver y escuchar, por ser visto y por ser escuchado, se relaciona específicamente con el diseño de los teatros de los siglos XVI y XVII, ¿no? Eh, por lo que decía antes, porque la distribución del auditorio permite este contacto directo, esta complicidad con aquellos que están sobre el escenario. ¿no? Eh, el mismo Dawson dice que el Teatro del Globo se podría definir como un foro abierto y multiescópico. La audiencia debía ser producida en cierto modo por la puesta en escena en disputa, con las vívidas y variadas oportunidades de distracción que prevalecían, ¿no? Tenemos que pensar que en la escena isabelina, de alguna manera, se replica sobre las tablas y en el patio lo que ocurría en las ferias isabelinas, ¿no? Una especie de amalgama de olores que enlazan el mundo sensorial con sus jerarquías, de la feria, con sus rituales, con el espacio de los nuevos teatros mediante eh, asociaciones que elaboran los espectadores, ¿no? Bueno, la precariedad de los medios, de los teatros comerciales ingleses de los siglos XVI y XVII, y voy terminando, es evidente, ¿no? Usualmente, en las respectivas cortes y palacios había un gran despliegue de escenografía, de utilería, con lienzos pintados, con un diseño mucho más elaborado que en los espacios teatrales públicos. Los espacios de representación en la escena isabelina se relacionan más bien con la noción de espacio vacío, que Peter Brook explicara también muchos siglos después. ¿no? Ese espacio vacío es característico del drama inglés de los siglos XVI y XVII con un teatro de pocos recursos, carente de efectos de escenografía ahora bien, si entendemos el espectáculo teatral como aquel en el que prima lo que se ve por sobre lo que se dice entonces podríamos afirmar que las obras de Shakespeare se ven muchas cosas ¿no? y abundan las escenas espectaculares basta pensar en los personajes mágicos de Sueño una noche de verano, o en la tempestad, por ejemplo, eh, que aquí mismo se ve, se representa así con ese barco volando, eh, de Shakespeare. ¿no? Eh, Francis Stig comenta que es bastante común considerar las escenas espectaculares como llenas, mientras que las más sencillas como planas o vacías. Pero esto la verdad es que induce a un error. ¿no? El espacio vacío no es equivalente o no equivale a un espacio no espectacular, ¿no? Eh, Las escenas espectaculares no son necesariamente más elaboradas y las otras más planas o vacías, ¿no? El valor artístico de una obra dramática no está determinado por cuán lleno o vacío está el escenario, ¿no? La compañía de Shakespeare sí contaban con algunos props o eh, elementos de utilería, contaban con un vestuario adecuado, con músico, que con sus melodías sugerían, por ejemplo, la llegada de una tropa de soldados, aunque el escenario estuviera eh, vacío o se vieran dos actores. La maquinaria de tramoya también produce, por ejemplo, efectos de tormenta en el Rey Leal, prácticamente durante toda la obra, o de viento, de lluvia, de truenos, en la tempestad y en Macbeth. Ofelia y Julieta se duermen eternamente en sus tumbas y Desdémona es asesinada en el lecho matrimonial sobre el escenario. Qué cosa más espectacular, digamos que no necesitamos más sangre que, eh, que esa. En el globo, la mayor parte de los espacios imaginarios y lúdicos, ahí vemos una escena de Enrique V en medio de una batalla prácticamente, eh, los configuran los actores en complicidad con el auditorio. no? Son creados por la palabra poética que el verso shakespeariano deja fluir y que transforma el escenario vacío en un escenario moldeable, flexible y expandible. ¿No? porque la puesta en escena trasciende los contornos físicos del teatro y del escenario ¿no? y transporta al público a mundos que no caben, por así decirlo, sobre esta plataforma de madera de solo 13 metros de ancho por 8 de profundidad. ¿no? El vacío escénico permite a los actores una comunicación más directa con el público, de modo que las palabras recitadas despiertan la imaginación que crea la ilusión teatral. Y pregunto, ¿no dota acaso el espacio vacío, en palabras de Peter Brook, de gran libertad a los dramaturgos de la temprana modernidad inglesa? El decorado verbal, entonces, muestra los espacios evocados, sobre todo con el procedimiento de la ticoscopía o bastidores hablados, que consiste en ampliar los límites del escenario, al describir objetos, paisajes o acciones que no pueden montarse materialmente en las tablas, ya sea por motivos técnicos o morales. Este recurso dramático, según Arellano, se puede observar en cuadros de naufragios, batallas, fiestas de toros, incendios, catástrofes, cacerías, etcétera, que en vez de representarse directamente, se narran con acciones de los personajes actores, pero sobre todo se desprenden de los parlamentos e intercambios verbales que contienen acotaciones implícitas. A las palabras acompañan todo tipo de sonidos que vienen de fuera del escenario, desde los bastidores, bambalinas o vestuario, como en el caso de batallas que suelen configurarse con arcabucería. Respecto del incesante ruido sobre el escenario, podemos traer a colación uno de los planteamientos de Henry Lefebvre, uno de los que nombraba al principio francés, que se aplica a la perfección a los textos de Shakespeare. Y dice, el espacio se escucha tanto como se ve, e incluso se oye antes de que sea desvelado por la mirada. Los espacios escénicos de los teatros ingleses de la temprana modernidad parecen develarse en etapas, lo que da cuenta del modo en que el público debe decodificar todo aquello que ocurre en el escenario y fuera de él durante el tiempo presente y efímero a la vez que dura la representación. No cabe duda de que los espacios del teatro isabelino de los siglos XVI y XVII marcaron un momento particular en la historia del teatro occidental, de una riqueza literaria y escénica casi sin precedentes, como decía al principio. Queda de manifiesto que la creación de espacios públicos especialmente destinados para la puesta en escena, con unas características físicas singulares, permite que toda una industria de la entretención y de toda una estética de la representación se desarrolle, así como el surgimiento de dramaturgos de la talla de William Shakespeare, cuyas plumas configuran mundos imaginarios mediante el uso de la palabra que antecede, acompaña y decora esos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula, por esta, bueno, completísima y, y fascinante presentación. Eh, Creo que lo que ahora correspondería no sería pasar directamente a escuchar la presentación sobre el barroco y después abrimos ¿no? un diálogo eh, entre ambos espacios y eh, momentos culturales. Eh, la presentadora en este caso será Jessica Castro Rivas, que es profesora de, de nuestro departamento eh, en el área de literatura española de la Universidad de Chile. Eh, es doctora en literatura hispánica, y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra y Magíster en Literatura Convención de Literatura Española por la Universidad de Chile. Ha dedicado su labor investigadora al ámbito de las letras del siglo de oro español, con especial interés en la obra Cervantina, el teatro barroco y la obra dramática de Pedro Calderón de la Barca. Publicó el año 2016 una edición crítica y filológica de la comedia palatina La Banda y la Flor del mencionado Calderón. Eh, sus últimas publicaciones se encuentran vinculadas directamente con el teatro auriciocular y, y enfocadas en el abordaje de la comedia palatina. Algunas de ellas son En los orígenes de la comedia palatina, la tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente, La confusión de identidades en la comedia palatina de Moreto, El caso de lo que, el caso de lo que puede la aprensión. Eh, y aquí me confundí un poco porque los paréntesis están corridos, de la comedia de la fantasía a la comedia palatina Aquilana de Bartolomé de Torres Navarro con el modelo dramático eh, ha participado como investigadora responsable del proyecto Fondes de Iniciación, la Comedia Palatina del Siglo de Oro trayectorias dramáticas y transformaciones genéricas en Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca y como co-investigadora del proyecto Fondes regular, La Voz Turbada en Arauco Domado, de Pedro de Oña, códigos retóricos, modelos poéticos y visualidad. Actualmente forma parte de la Asociación de Cervantistas y la Asociación Internacional del Siglo de Oro, además de actuar como coorganizadora de las Jornadas Cervantinas de la Universidad de Chile, en colaboración con académicos y estudiantes. Eh, ahora, después de esta presentación, los dejo directamente ¿no? eh, con Jessica para escuchar sobre los corrales Muchas gracias Pablo, buenas tardes, eh, en primer lugar quisiera agradecer la invitación para estar aquí en estas jornadas de literatura general en homenaje a dos de mis profesores también, así que estoy muy contenta de poder participar y le agradezco obviamente al área de literatura general por contar conmigo. Voy a compartir mi presentación con ustedes, un momentito. Ahora sí. Muy bien. Eh, el espacio, la puesta en escena del Teatro del Siglo de Oro, eh, quiero que la, la entendamos mirando la, la siguiente premisa. ¿no? En primer lugar, eh, que, que lo ha señalado José María Díez Borque, un, un gran estudioso del de siglo de oro en general y de los, eh, del espacio cultural que ocupó también precisamente eh, y que ocupa verdad eh, actualmente en los estudios literarios el espacio mismo dice diez Bor no es cuestión accesoria y sin importancia el espacio donde se representa el teatro pues afecta naturalmente a la puesta en escena a las condiciones de recepción. Supone una pluralidad de géneros canónicos, distintas órbitas de teatralidad y obviamente implica una variedad de públicos, lo que es fundamental para entender hoy el teatro clásico. Quiero que, que tengamos esa, esa premisa eh, presente para lo que voy a presentar a continuación. El Teatro del Siglo de Oro responde ¿verdad? a una denominación amplia que tiene que ver con el siglo XVI y el siglo XVII. A partir del de, eh, siglo XVI, no desde el comienzo del XVI por cierto, el, la, la historia dramática y de los espacios de representación del siglo XVI en sí misma es un tema eh, bastante extenso, pero bueno, a partir del XVI, avanzado el XVI ya, el teatro va a conseguir un espacio escénico específico para su representación. Lo que antes era solo plazas públicas o salones cortesanos, sobre todo era un teatro, eh, eh, sobre todo de élite, un teatro para un, una, un estamento en específico, ¿verdad? Esto, poco a poco, va a ir eh, tomando un espacio más amplio en esa sociedad. Aparte de la plaza pública, de los salones cortesanos, estaban los recintos eclesiásticos claramente, la iglesia va a seguir siendo un lugar escénico para las obras religiosas de Navidad, de Semana Santa, del Corpus Christi, sin embargo eh, se, se echaba en falta ¿verdad? un espacio que albergara este teatro que podríamos llamar laico, ¿no? Pero eh, que es el teatro en general. Por lo tanto, es muy importante cuando comienza a, a desarrollarse ya un espacio particular. Para entender esto también es necesario decir ciertas cuestiones y tener ciertas cuestiones claras acerca del de espectáculo global que representaba el teatro durante eh, el, el siglo de oro. ¿no? Eh, las obras dramáticas durante este tiempo se escribían fundamentalmente para ser puestas en escena frente a un público, espectador, en distintos espacios de representación. A continuación voy a explicar los tres fundamentales, ¿verdad? Por lo tanto, es un tipo de comunicación eh, literaria en este caso que se establece entre el dramaturgo, el texto y como bien dice aquí diez Borque, sus receptores. Ámbito que pertenece obviamente al ámbito del espectáculo, en donde la dimensión verbal además se va a articular con la oralidad de la actuación, con la visualidad de la escenografía y eh, también con la música, con el gesto y con el movimiento corporal de los actores. La lectura de las obras durante el siglo de oro fue una práctica poco común, tardía además porque, por lo general, eh, esto se, eh, está, está, está puesta en eh, publica, eh, publicar ¿verdad? los textos, solo se hacía luego de que las obras, y dicen así algunos autores que han estudiado esto, se gastaban en las tablas, es decir, cuando ya habían sido lo suficientemente representadas en los corrales eh, de Madrid y en otras corrales de otros corrales de otras ciudades españolas. ¿no? Recién ahí eso... Pasaba a tener un interés para ser publicado con muchas otras cuestiones que no viene al caso mencionar aquí, pero que, tenían, que eran de orden editorial también, eh, incluso de propiedad intelectual, ¿no? un, una, una visión de la propiedad intelectual ya que estaba en ciernes en ese momento. Por lo tanto, eh, lo importante ¿verdad? será esta, esta representación aquí eh, como un espectáculo, ya les decía, que se ofrece de cara al público y que está en función también de este público, y eso es bastante interesante. Por lo tanto, los dramaturgos escribían sus textos pensando en la representación inmediata. Eh, los dramaturgos, que conocemos como dramaturgos, en la época se llamaban autores de comedia, eh, entregaban eh, sus textos a los directores teatrales, a, a quienes, perdón, no, me equivoqué, los ingenios eran los dramaturgos actuales. Los ingenios. Calderón era el ingenio que había compuesto tal o cual obra. Y los autores eran lo que nosotros conocemos ahora como los dramaturgos. Entonces, el ingenio entregaba el texto al, a los autores de comedia y este era el encargado de llevarlo a las compañías y adaptarlos. ¿sí? Según múltiples cuestiones, según el, eh, eh, cuántas personas componían la compañía, qué tipo de actores tenía, si tenía más damas, más galanes, si tenía un, un, un gracioso muy importante y conocido, como efectivamente sucedió en la época, verdad, y le quería dar mayor protagonismo a ese, en fin. Por lo tanto tenían total libertad en el, en el momento en que pagaban por esa obra y la recibían del ingenio, tenían total libertad de hacer lo que se les diera en gana con eso, quitar, poner, etcétera, Unir personajes, en fin, todo lo que se le, ocurrió, se le pudiera ocurrir. Y bueno, esto, desde la compañía de actores, la puesta en escena, llega a este público, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver que se va a ir conformando un teatro de tipo comercial, un circuito comercial complejo, es decir, parte la obra dramática, como les decía, en la pluma del ingenio, pasa a las manos de los autores, que la gestionan para la representación, y luego, ¿verdad?, eh, cuando eso ya está listo, podemos encontrar la publicitación, a través de avisos, a través de carteles como este que están viendo aquí, ¿verdad? Hasta que la pieza se significaba frente a un público que pagaba una entrada muy parecida a lo que nos estaba contando Paula, ¿verdad? Y oía y veía a eh, los comediantes a actuar. Aquí dice, Vallejo y Acasio representan hoy miércoles sus famosas fiestas en Doña Elvira, a las dos. Es un cartel de teatro de 1619, como aparece allí, que se eh, utilizó en la ciudad de Sevilla. También existían los pregoneros, ¿verdad?, que iban por las calles gritando cuál era la comedia que se significaba esa tarde. Entonces, este circuito comercial eh, solo era posible por ese público masivo, y esa es una de las, de las grandes diferencias con el teatro del siglo XVI, por ejemplo. Eh, un público que asistía ávidamente a ver las comedias, que estaba dispuesto a pagar por ellas. Por lo tanto, eso hacía inmediatamente que el teatro se volviera un hecho comercial. Este conjunto de receptores eh, lo conformaban personas también provenientes de todos los estamentos sociales. Estaban todos dentro de este espacio. ¿no? Por lo tanto, podría asistir desde un pícaro, una fregadora, pasando por una dama de la nobleza, eh, incluso en algunas ocasiones se tiene registro de que el rey pudo haber estado presente en alguna de las obras que se escenificó. Por lo tanto, el teatro se congregaba en torno a toda esa sociedad estamental española del 17 sobre todo, estamos hablando aquí. Por lo tanto, era un, un público heterogéneo, plural, que, y esto es bastante interesante, ¿no? que provocaba que el dramaturgo tuviera que construir una pieza compleja que pudiera comunicar a esos diferentes horizontes de expectativas que cada uno de esos, eh, eh, de esos espectadores tenía, ¿verdad? Cumplir, de cierta manera, con cada uno de esos grupos sociales que entendían, además, mediante un mensaje que estaba estratificado, diferentes niveles de sentido. Por cierto, no todos entendían igualmente, ¿verdad? Eh, aquí había que considerar que el texto dramático que se ponía en escena no solo era eh, un texto sin más, sino que era un texto poético, a lo que algunos han llamado la poesía dramática, ¿verdad? Por lo tanto, compuesta de una serie de elementos posibles de ser decodificados en diferentes niveles. Algunos quizás solo entenderían la trama, lo que estaba ocurriendo, otros quizás entenderían el valor conceptual, los tópicos, temas fundamentales que estaban en ese momento en la literatura. Sin embargo, estaban todos en el mismo sitio, escuchando y viendo la misma, la misma obra. ¿no? Entonces, eh, las, las obras tienen un arco... Eh, un arco de sentido bastante amplio, o sea, podía partir por la simpleza del chiste de un gracioso, ¿verdad?, hasta figuras retóricas, mensajes filosóficos, teológicos y un, un gran número más de, de otros mensajes, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta este, la importancia, ¿verdad?, eh, de Lope de Vega en primer lugar, como uno de los primeros dramaturgos de lo que conocemos como el teatro barroco o la comedia nueva y sobre todo con este, con este texto que él publica en 1609, pero que al parecer está escrito como en 1607 o algo así, que es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Y ahí, bueno, dice muchísimas cosas López, pero una de ellas es esta, ¿no? Y escribo por el arte que inventaron, que dar aplausos pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablar del de necio para darle el gusto. Estas palabras que pueden parecer un poquito quizás peyorativas, verdad, hay que entenderlas también dentro de, del contexto y del tono general que tiene el arte nuevo de hacer comedias, que es un texto eh, muy irónico, con mucho humor, eh, por lo tanto ese vulgo no hay que entenderlo de una manera negativa, sino más bien hay que entenderlo como la importancia en realidad que le está dando Lope, y con Lope, la mayoría de los dramaturgos de la época, al gusto estético del público, que va a ser entonces el que va a empezar a definir las formas de composición del arte, del, del teatro, ¿verdad? De esa manera eh, se desplaza la centralidad que ocupaba la tradición de la preceptiva literaria en el Renacimiento. Y ahí hay una gran diferencia también entre ambos tipos de teatro eh, que se estudian en este momento. Pues bien, tenemos tres tipos de, eh, de espacios de representación. Existen algunos más, claro que sí, pero estos son los más representativos, los más, los más básicos, básicamente. ¿no? Tenemos en primer lugar el corral de comedias o a lo, que hemos llamado, a lo que yo he llamado ahora en esta pequeña introducción teatro comercial. Tenemos el, esplazo, el espacio de la calle, de la plaza y el de la corte. Voy a empezar eh, a mostrarles a continuación y a, a contarles ciertas cosas de estos tres espacios, comenzando por este último, por el de la corte. ¿sí? Eh, el, el teatro de la corte ¿verdad? es un espacio privilegiado del poder donde solo podían acceder la nobleza y la monarquía para ver obras con eh, grandes, desmesurados, derrochadores, aparatos escénicos. Eran salones en primer lugar y posteriormente coliseos, radicalmente distintos a lo que vamos a llegar al final de esta presentación, que eran los corrales, tanto en su arquitectura como en sus posibilidades teatrales. Era, era muy diferente. Entonces, el auge del teatro de corte se produce durante el siglo XVII, eh, los, los lugares de representación, como les decía recién, eran salones del Alcázar, habitaciones privadas de los reyes, grandes salones en general. ¿no? Aquí tienen una imagen del Alcázar, ¿verdad? con sus diferentes patios, el patio del rey, el patio de la reina, eh, en donde se solían también representar. No era raro tampoco que se representasen en habitaciones privadas de la reina, por ejemplo, Incluso se sabe, hay algunos documentos que lo indican, que en algunas ocasiones la propia monarquía actuó para el resto de la nobleza. ¿no? Entonces es un teatro que vamos a ver que va a llamar a todos los sentidos. Y a esto me refiero cuando hablaba de un espectáculo global. ¿no? El, el teatro de corte va a a apelar no solo a la vista y al oído, como lo va a hacer el, el, teatro, de, el teatro comercial, el teatro de Corral, sino también a todas las otras posibilidades. Eh, al, al, al olfato, eh, a las sensaciones, se sabe que en muchas ocasiones se ponían perfumes para que se sintiera el aroma de lo que se estaba eh, significando agua, en fin, había muchas cuestiones. Música, por cierto, pero también acompañado esto de una escenografía, de una arquitectura muy importante y es por eso que a esto, a este tipo de teatro se lo ha calificado con esa marbete de eh, espectáculo global. Este espectáculo de, de gran aparato, de, eh, de gran escenografía, eh, estuvo influenciado fundamentalmente por la importancia que tuvieron algunos, eh, algunos personajes, sobre todo italianos, que llegaron a la corte. Por un lado está Julio César Fontana, que fue el ingeniero mayor del Reino de Nápoles, que llega a España en 1622. Eh, también está Cosmelotti, eh, que uno de los más importantes es también ingenieros y escenógrafos de la época, Está Baquio del Bianco, está Antonio María Antonozzi, en fin, una, un largo número de personajes que trajeron ciertas innovaciones que no necesariamente tenían que ver con el teatro realizado en la corte italiana, sino con eh, los ámbitos de representación, los espacios, los grandes jardines, eh, eh, las grandes cortes, ¿no? Y van a, a venir, a venir, digo, a España, van a ir a España. Eh, eh, brindando y ampliando el conocimiento que ya se tenía del, de los espacios de representación y de las posibilidades que tenía un teatro como el que se va a desarrollar en la corte, con otras nuevas técnicas, con otra, otras nuevas maneras de mirar el teatro, nuevas maquinarias, tramoyas, etc. ¿no? Entonces van a transformar de esta manera totalmente el escenario, eh, y se van a incluir una serie de cosas que en el ámbito del corral eran imposibles, como por ejemplo la iluminación. Voy a hablar sobre eso después, cómo era en el corral, pero aquí, perdón, al tratarse de un recinto cerrado, que eso es lo importante, es un sitio completamente cerrado, se podía acudir a una cierta iluminación, velas, achones etcétera ¿No? Con mucho cuidado porque eh, se quemaron algunos teatros en Europa precisamente por esta iluminación, ¿no? Entonces, eh, tenemos por ejemplo aquí el, el Palacio del Buen Retiro, que fue construido en, en, en su primera etapa entre los 1636 y 37, pero que, que terminó de quedar construido en 1640. Un palacio para el rey, han dicho algunos, ¿verdad? Para Felipe IV en este caso, que era un gran mecenas de las artes y del teatro, sobre todo del teatro, también de la pintura, bueno, pero en fin. Tenían bastante apoyo en, en esta época eh, quienes se dedicaban a esto. Eh, aquí se... Efectivamente, en el Coliseo del Buen Retiro ¿no? se, eh, se crea un espacio específico para la representación del de teatro de corte. Pero también sus alrededores. También, por ejemplo, en el estanque del Buen Retiro se eh, desarrollaron ciertas eh, representaciones. Eh, en algún sitio se habla del, del gran espectáculo que fue en 1635, por ejemplo, la, la escenificación de una comida de Calderón que se llama El Mayor Encanto Amor. De hecho, aquí les traigo una maqueta de esa representación en el estanque grande del Buen Retiro. Eh, bueno, voy a más rato. Tengo un ejemplo de lo que parece ser que sucedió también en otras de las representaciones en el estanque. Eh, es muy interesante, ¿no? Fíjense aquí, se, no sé si, si muestro mi cursor, ¿se ve? Sí. Bueno, aquí está eh, el posible público, ¿verdad? Y también se ubicaba a los otros lados del estanque. Qué ganas de haber estado por aquí, pero hubiera sido imposible porque no. No soy de la nobleza, así que no me hubieran invitado, pero bueno. Eh, eh, mirando también esta escenificación, ¿verdad? Entonces, es un espacio muy representativo de lo que ocurrió en ese momento. Podemos mirar eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, con la tramoya, como les decía, con la ingeniería, con la maquinaria. Cuestiones que son diferentes también para lo que voy a contar a continuación, que es el corral, ¿no? Aquí muestramos un, un, un dibujo, por cierto, del de telón y el arco del prosenio que tenía el, el teatro de Corral. Una cuestión que hoy día nos parece de perogrullo, ¿verdad? Un telón, eh, la mayoría de los teatros actuales existe, pues en el teatro de Corral eso era impensable, no existía. Sin embargo, aquí está. Vamos a encontrar también juegos de bastidores, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una unos bocetos que se, que se conservan de la escenificación, de la supuesta, de lo que debió ser la escenificación de la piedra, del rayo de la piedra de Calderón en 1690, entonces vamos a ver aquí diferentes cuestiones que no vamos a encontrar luego, que es la perspectiva, como ven ustedes, ¿verdad? la profundidad del escenario, el corral no tiene ninguna profundidad, voy, ya, voy a, ya les voy a mostrar, también vamos a ver Aquí tienen otras perspectivas también. O sea, que había. Claro, el teatro de corral, vamos a ver que es sinestético, vamos a ver que es un, un tipo de corral convencional y eh, sinecdótico también. En el caso del, del, del teatro del corral, aparece allí un, una rama y podemos pensar que estamos frente a un abundante y hermoso jardín. Cosa que en el teatro de Corral no es necesaria, no es necesario llegar con esa, esa activa imaginación porque cuando el texto diga un frondoso y hermoso jardín, lo más probable es que en escena iba a aparecer aquello, ¿verdad? Entonces, las posibilidades son múltiples en el caso, en el caso de, este te, de este teatro. Y luego vamos a ver también diferentes artefactos que se utilizaban para hacer muchos ruidos, por ejemplo, de tormenta, de viento, de lluvia, no, no, le he traído, no les he traído todas las maquinarias porque sería cuento nunca acabar, pero del oleaje del mar, eh, de terremotos, este que está aquí eh, es para hacer el ruido del de viento, ¿no? que en algunas ocasiones aún se usa hoy en día en algunos teatros. Eh, también vamos a tener máquinas de movimiento, como por ejemplo el pescante que es una tramoya de elevación que va desde abajo hacia arriba es decir el personaje supuestamente vuela o, o, o lo que se le parezca lo que lo que el, el dramaturgo haya considerado que tenía que hacer sube pero también vamos a tener un, un, una de estas máquinas de movimiento que baja que se llama la maroma verdad entonces vamos a encontrarnos con múltiples eh, eh, tipos. fíjense aquí tienen una escena naval, como no bajo el escenario se muestra todos eh, los recursos necesarios para que efectivamente allí o apareciera una cascada, como en el caso que aparece aquí, ¿verdad? O una escena naval, no de mucha complejidad, lo más probable, pero algo que sí aparecía y que en el Teatro de Corral era bastante eh, imposible y si no solo se presentaría un barquito en uno de los huecos sin movimiento y sin nada verdad y ahí el espectador es el que tiene que poner a funcionar su imaginación. Aquí, aquí tengo un, un ejemplo que, que es un poquito largo pero que, pero que mmm, hablaba de lo que podía ser la representación en un escenario de corte a propósito de las irse les voy a leer dice un momentito, aquí, dice, formárase en medio del estanque una isla fija, levantada de la superficie del agua siete pies, con una subida culebreante que vaya a parar a la entrada de la isla, la cual ha de tener un parapeto lleno de desgajadas piedras y adornado de corales y otras curiosidades de la mar, como son perlas, contras diferentes, con precipicios de aguas y otras cosas semejantes. En medio de esta isla ha de estar situado un monte altísimo de áspera subida con despeñaderos y cavernas cercado de un espeso y oscuro bosque de árboles altísimos en el cual se verán algunos de los dichos árboles con figura humana cubiertos de una corteza tosca y de sus cabezas y brazos saldrán entre tejidos y verdes ramos de los cuales han de estar pendientes diversos trofeos de caza y guerra quedando esta forma de teatro alumbrado de luces, ocultas en poca cantidad y dando principio a la fiesta. Fíjense ¿no? la cantidad de información que se nos dice, eh, que nos está indicando, efectivamente estos documentos son los que nos indican cómo era ¿verdad? la representación en los espacios de la Corte, eh, lo complicado de la escenografía, las exigencias que tenían, de hecho, también está documentado ciertas rencillas que se tenían entre los dramaturgos y los escenógrafos por qué era lo que tenía que predominar. Si eh, el texto estaba en función de la escenografía o la escenografía en función del texto. Pasaba y pasó que en algunos momentos la escenografía estaba decidida con anterioridad a que se escribiera el texto. ¿no? Y ahí hay ahí alguna, algunas polémicas entre dramaturgos y escenógrafos y arquitectos. Tenemos aquí otros tipos de, de máquinas, solamente para que ustedes vieran el nivel de especificidad que estaba utilizándose en la época, Sabatini, eh, que, que vino ¿verdad? también de Italia, eh, publica en el 38 práctica para fabricar escenas y máquinas de teatro. Muy complejo, en donde ve muchísimas posibilidades de cuestiones que podían pasar en escena, eh, tan específicas como esta. ¿Cómo hacer que una nube descienda, directa desde el cielo hasta la escena, con dos personas dentro? O, ¿cómo hacer sin nube, descender una persona del cielo, que llegara a las tablas de la escena, y podría inmediatamente caminar y bailar? Como ven, habían pensado prácticamente en todo, y eh, eran máquinas que requerían de, de, de, de, también de bastante maniobra por parte de los actores, ¿no? Eh, por lo tanto, y antes de ir un pa, poquito para atrás, antes de pasar al siguiente espacio, vamos a ver que la perspectiva, la fusión de las artes, la noción de espectáculo, la escenografía, la iluminación, las máquinas, eh, las tramoyas presentes, ¿verdad? van a eh, hacer de este teatro un teatro muy espectacular, muy especial de ver también. Eh, que se empezó a cultivar sobre todo eh, a partir de eh, la mitad del siglo XVII. El segundo espacio es aquel que se desarrolla en la plaza y en la calle, ¿verdad? Es un espacio público, por tanto, y aquí se representaban casi exclusivamente, no solo, pero casi exclusivamente, piezas de teatro religioso durante algunas fiestas del calendario litúrgico, les eh, va a destacar aquí sobre todo el autosacramental, que es uno de, de los grandes géneros que se van a cultivar durante el 17 eh, que sobre todo se montaban en, en función de las fiestas del Corpus Christi en carros, y esto es lo que vamos a ver a continuación, en carros fastuosos, complicados, carros alegóricos móviles, ¿sí? y aquí tenemos por lo menos este este este boceto también de lo que de lo que fue uno de los carros que se utilizaron en estas en estos autos sacramentales podían ser ir desde uno a cuatro carros es decir eh, era bastante eh, bastante movible esto este este si ustedes se dan cuenta tiene tres carros uno dos y tres verdad en los carros se podían separar también y utilizar de manera individual o utilizarlos eh, com completando un escenario entero. ¿no? Fíjense cómo también eran de gran aparato, de gran aparato digo, muy fastuosos, tenían eh, eh, financiamiento eh, de, la, de las cofradías por un lado, pero también del Ayuntamiento de Madrid, que era el que estaba a cargo de las fiestas, y entonces también tenían un dinero allí. Por lo tanto, las posibilidades que tenían eran muy similares a las que con, con las que contaban el teatro en la corte. Entonces, fíjense, eh, eh, aquí me llama la atención ¿no? que se tiene que abrir esa cúpula y mostrar ahí unos... Ahí alguien había, tenía que haber un actor, ¿verdad?, mostrando eh, en el... En el en el frontis, este otra que en general no, no en este caso no se abría. Aquí tenemos un, un boceto también de la representación de un auto de Calderón, la Divina Filotea, que también se podían, por ejemplo, hacer estas representaciones en la Plaza Mayor de, de Madrid, en este caso, eh, con un público en este caso muy, muy bien compuesto y muy bien puesto allí, pero en general era un público que estaba de pie, verdad mirando este, este espectáculo. Ahí tienes la adultera perdonada de López, que es el mismo que vimos antes, ¿verdad? Y fíjense, les decía ¿no? que ocuparon eh, carros alegóricos, como obviamente conocemos nosotros hoy en día, existen todavía eh, los carros alegóricos. Sin embargo, estos carros eran eh, bastante más complicados de los que conocemos hoy, todos además individuales. Estos fueron utilizados, de hecho, para la fiesta de la Inmaculada en 1663, en donde, fíjense cómo, claramente, dentro de los, de los carros, ¿verdad? Recu recordemos que el, el, el género del auto sacramental es un género, por un lado, catequético, por otro lado, pedagógico, pero también con gran, gran eh, comple complejidad alegórica, y eso también muchos de los de los personajes que están aquí, van a ir dando cuenta, eh, cuenta de ello. ¿no? Y también les traje para que vieran ustedes cuál podía, podía llegar a ser también el nivel de especificidad y de complicación de, en, la, en la creación de estos carros, en estos espacios de representación religiosos, en esta memoria de apariencias, como que así se llamaban estos textos en donde se describía cuál tenía que ser, la escenografía y la puesta en escena de algunas obras, se conservan algunas, no muchas lamentablemente, pero esta es una de oh, un auto sacramental de Calderón de El Sacro Parnaso y dice el primer carro ha de ser una montaña hermosa, pintada de árboles, fuentes y flores. De esta ha de subir una elevación, en elevación digo otra montaña que en forma de piramidal remate en disminución y en lo eminente de la cumbre un sol entre nubarones y rayos y dentro de él un cáliz grande y una hostia. El segundo carro ha de ser un templo, se ha de abrir a su tiempo y dejar descubierto un jardín bien aderezado. El tercer carro ha de ser una fábrica rica de mármoles y jaspes. Y el cuarto carro ha de ser un globo celeste. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad? Eh, luego de todo esa de ese de esa gran eh, despliegue de eh, de diferentes elementos. No me voy a detener aquí porque quiero llegar a este espacio que es el del Corral de Comedia, el del Corral Comercial, ¿verdad? el Teatro Comercial, que es eh, uno de los espacios más importantes que vamos a encontrar. Aquí ya como les decía antes, podían asistir todas clases de espectadores con regularidad. Había una cartelera, cartelera que se renovaba permanentemente. Y los géneros eh, dramáticos que se representaban aquí eran también muy variados. Es decir, no había una línea, sino que se podía representar todo. Eh, eh, lo del ámbito, o sea, hay un ámbito variadísimo. De, ¿verdad? de temáticas y de perspectivas, de obras también, ¿verdad? Se conservan muchísimas obras del repertorio del Teatro Clásico Español, por lo tanto, también a través de ese repertorio podemos eh, acercarnos a los temas y a los eh, géneros literarios mayormente representados aquí. Eh, este es el corral de comedias de Almagro, luego voy a mostrar otra fotito de él, es el único corral que se conserva a día de hoy, el Corral de Comedias de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, eh, que, que a pesar de que ha sido reconstruido claramente, conserva varias de las características que tuvo originalmente este espacio. Aquí tienen un esquema también del de corral de comedias, muy parecido a alguno que presentaba la Paula, pensé que no hubiéramos puesto de acuerdo. Eh, tienen aquí un esquema en donde se muestran también las diferentes, eh, las diferentes separaciones de, de los corrales. Eh, en, en primer lugar, uh, en el 16, este, esto va a ser un teatro muy rudimentario, como les decía al comienzo. En general, eran... Eh, Patios interiores de casas que se unían y dentro de esos patios, de la unión de diferentes casas, se empezaron a representar. Esos son los corrales iniciales, los corrales más rudimentarios, ¿verdad? Sin embargo, luego ya se comenzaron a construir lugares estables, fijos además en las ciudades, especialmente construidos, como digo, para la representación de un espectáculo teatral y no de otro tipo de espectáculo. Sin embargo, esto ya es el esquema de un corral de comedias eh, del siglo XVII. Sabemos que habían corrales por toda España, en Madrid, en Sevilla, también en Lisboa, en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza, en fin, y en Almagro, por cierto, en donde aún se celebra, ¿verdad?, el Festival Internacional de Teatro Clásico, que partió en el año 1978 y hoy en día, cosa de muy buena salud. Tienen aquí otro, otro de, estos, eh, de estas vistas del corral. Sabemos ¿no? que, eh, como decía Paula, había un espacio eh, directamente enfocado en las mujeres, la cazuela. Otro, frente del escenario, quizás aquí lo vemos mejor, aunque aquí no hay nadie de pie, pero supuestamente aquí... En este espacio se ubicaban los llamados mosqueteros de clase baja, ¿verdad? Que pagaban una entrada un poco más baratita, por eso no estaban sentados en bancos, como estos otros señores que ponían un poquito más de plata para entrar al corral. Y este, estos mosqueteros, ¿verdad?, eran feroces. Podían eh, subir una comedia y engrandecer a un autor y al mismo tiempo rebajarlo a lo más mínimo si había algo que no les gustaba. Aquí en el centro del patio estaba el alojero también, donde se podía comprar bebida y se podía comer algo, porque los espectáculos eran, eran bastante largos, duraban más o menos entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Empezaban a las 2 en invierno, debido también a la luz, y en el verano empezaban a eso de las 3 de la tarde, por el calor excesivo que también había. Se, en algunas ocasiones se ponía una lona, sobre el corral, fíjense que era que no tenía techo, verdad, era abierto, por lo tanto eh, eh, esa lona se, se usaba sobre todo por si se largaba a llorar, a llorar, a llover, por ejemplo, que también alguno podría llorar, no digo que no, eh, a llover, pero también para ir un poco eh, eh, controlando la iluminación. Iban a haber lugares que iban a quedar en sol. Otros en sombra, eso también determinaba el valor de la entrada del de, eh, corral y también un poco quería controlarse la luminosidad del escenario, aunque no me cabe, no estoy tan segura de que haya sido, que haya sido tan eh, reflexivo como en el caso inglés, pero sí que eh, se, se ponía la, la lona, ¿no? Aquí teníamos esa otro, ese otro, ese otra vista. Sabemos también que el público más noble se ubicaba arriba, en los corredores de arriba, detrás de celosías, porque efectivamente querían ver, pero al contrario de los ingleses, no querían ser vistos, y entonces estaban detrás de las celosías. Eh, y existían algunas gradas laterales también, acá y acá. ¿Verdad? ¿Cómo estaba constituido el, bueno, esta es otra vista de, en este caso del Corral del Príncipe? Los corrales más representativos van a ser de hecho el Corral del Príncipe, que se construye en 1582, y el de la Cruz en 1574, si ustedes se fijan, eh, eh, bastante temprano también eh, durante el siglo XVI, XVII, no, XVI, ambos. Y estos son los corrales, los corrales originarios dieron esos mucho más humildes, verdad? Dieron origen a estos corrales asentados, cerrados, que eh, los que se cobraba una entrada y en lo que, como ustedes ven, podían compartir todas las clases estamentales. Eh, si lo tendríamos que decir coloquialmente, diríamos juntos, pero no revueltos, porque cada uno tenía su espacio muy bien definido, su espacio en donde, de, donde debía ubicarse, muy, muy bien definido y separado. ¿no? Y eso también eh, definía eh, los precios de las entradas. Se cree en algunos casos que el, la... El retablo puede haber sido una de las fuentes de inspiración de eh, eh, la división de el, del corral, puesto que, fíjense, también tiene tres niveles, uno, dos, tres, ¿verdad? Aquí, acá y acá. Está dividido también en nichos, al igual que un teatro del corral, en donde en general podían tener tres niveles, algunos tenían solo dos y estaban separados en en este caso, nueve eh, espacios, nueve huecos. En cada uno de ellos se podía ubicar una escena o algunas escenas, ¿verdad? Que se representaban. Como les digo, no había eh, telón. En general, podían estar cubiertos por paños estos huecos que se corrían luego cuando se quería dar a conocer lo que estaba detrás de esto. Por ejemplo, en la vida de sueño. Se supone, ¿verdad?, que en este, en este hueco de abajo del primer nivel se ubicaría Segismundo, mientras que entra Rosaura y hace su parlamento, habla con Clarín, ¿verdad?, y que poco a poco, mientras que se van escuchando unos gritos, ¿verdad?, hay misero de mí, y infelice, todo esto, eh, poco a poco ellos se van a ir acercando y se va a abrir la cortina que va a mostrar a un Segismundo encadenado. Como ven, ahí efectivamente no nos vamos a encontrar con una prisión propiamente tal, sino que va a ser el texto el que a través de sus didascalias implícitas sobre todo, pero también explícitas, nos va a ir conformando este, este teatro. Tenemos también aquí una visión, eh, aquí donde se nos muestra el foso, porque lo que hace también el Teatro de Corral es elevar el escenario, cuestión que en el teatro callejero no existía, ¿verdad? Y ahí estaba la imposibilidad también de estar en el mismo nivel que el escenario, lo que hacía muy difícil mirar desde diferentes puntos de vista eh, el espectáculo. Aquí se levanta por lo menos un metro y medio, cuestión que va a permitir también que se utilice esta parte de abajo para eh, diferentes trampillas que puedan entrar y salir eh, personajes, eh, eh, diferentes cuestiones, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque creo que estamos en la hora, ¿no? Sí, bueno, pasado, de hecho. Eh, y aquí tienen el, el, el corral de comedias que, como les decía, eh, actualmente eh, se conserva, el de Almagro. Aquí... Deberíamos pensar que podrían haberse ubicado los mosqueteros, a donde están estas sillas habrían ciertas gradas. Efectivamente, no se ve aquí, pero eh, tiene el espacio de la cazuela. Y acá arriba los aposentos que tienen, y, y en, el paso, en el espacio acá donde estamos ubicados nosotros, ¿verdad? Que está la cazuela, sobre la cazuela también estaban esos espacios reservados para los nobles. Entonces para ir finalizando esto que ya he contado demasiadas cosas y no sé si en un orden tan eh, establecido como me hubiera gustado, quería comentarles que la fiesta teatral del, del siglo de oro, por lo tanto, ya como hemos visto eh, todos eh, los espacios diferentes de, de representación que se desarrollaba, tenía también una estructura compleja y aparte de compleja, muy larga, como les digo, podían estar tres horas allí, ¿verdad? En, eh, a todo sol o exponiéndose eh, al frío. Comenzaba esto con unos toques de guitarra en algún momento, con danzas, con canciones, con obviamente el objetivo de llamar la atención y de que ese público fuera bajando su intensidad, ¿verdad? Los silencios de hoy, eh, los, los, la oscuridad de hoy, nada más lejos que de este tipo de teatro, ¿verdad? Por lo tanto, eh, era necesaria eh, una concentración, la poca que fuera, de parte del público, era un público que está constantemente hablando, comiendo, tomando, riéndose, ¿no? Entonces había que llamar esa atención. Comenzaba con una loa, en donde uno o más de un actor aparecía y señalaba todo esto en verso, recordemos que todo el teatro está en verso, ¿verdad? Señalaba quizás... Eh, la trama de la comedia que se iba a ver o alguna otra, algún, otra, algún otro asunto, también con el fin de que ese público fuera tomando atención y fuera apaciguándose y ya comenzaba la comedia propiamente tal que era el, el grueso del espectáculo. Una comedia en el siglo de oro estaba dividida en el barroco, porque antes tiene otras divisiones, ¿no?, en tres jornadas. Cada una de estas jornadas estaba dividida, o sea, se terminaba la primera jornada y se asistía inmediatamente a un entremés, a un baile o a una jácara para los espacios muertos, ¿no? para que ese público no se fuera también, para mantener la atención. Venía la segunda jornada, sucedía luego lo mismo y luego la tercera jornada y se terminaba con un fin de fiesta, con una mojiganga, con baile, con canto, muy felices casi todos para dar paso ¿verdad? al término del espectáculo y que ya cada uno de estos espectadores eh, se retirara. Básicamente, esto es eh, en, en los espacios en los que se desarrollaba este teatro. Lamento dejar fuera muchas otras cosas, pero que ya eh, eh, no, es, no hay tiempo para más. Pero bueno, cualquier otra consulta, aquí estaremos para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Bueno, dos presentaciones, como hemos visto, muy completas, muy provocadoras. Yo quiero hacer como 8000 mil preguntas, pero voy a abstenerme y voy a tenerme mi rol de moderador. Al menos en un principio, ¿no? Así que, por favor, invitados. Cualquier cosa que les gustaría, alcances, comentarios, preguntas, dudas, es el momento para hacer ese tipo de intervenciones. Eh, veo, voy a tratar de seguir el orden de las manitos, pero es que ya hay una levantada. Eh, María José, ¿estás con nosotros? Sí, hola. Hola, hola. Eh, muchas gracias por ambas presentaciones. Eh, mi pregunta es para la profesora Bogwin. Y tiene que ver con, con esta idea que usted plantea, ¿no? de, la, de la complicidad que se genera entre eh, actores y espectadores en la creación de esta ilusión dramática. Eh, mi pregunta se dirige a en qué medida, en, el, en la práctica teatral pero también en los textos dramáticos, encontramos un espacio de juego eh, en torno a la pobreza de la construcción de esa ilusión, al podríamos decir quiebre o peligro de esa ilusión, eh, nos encontramos con elaboraciones de ideas como el teatro de la imaginación eh, o el teatro de la mente en, en escenas como el el círculo mágico de Próspero o de Fausto que muchas veces tienen que ver con una retirada del, del teatro como espacio físico, ¿no? Eh, o de preguntas recientes como de la representación que ven eh, los espectadores al boy actor eh, bajo el vestido de, de mujer, ¿no? O al personaje femenino, al mul o al black mul o en realidad al actor blanco que eh, está usando prótesis raciales, etcétera, etcétera. Y usted comentará más. Eh, ¿En qué medida entonces se está negociando, podríamos decir, muchas veces en los textos y en la práctica teatral, una antiteatralidad eh, o un, un juego con esa, esa parte de la dialéctica que usted menciona, no de la distracción? Eso. Buenísima tu pregunta, María José. Me, me acabas de dar ideas para seguir pensando. Además, un millón de gracias. Eh, a ver, voy por partes. Eh, yo diría que el tema del juego de la ilusión teatral o el juego de la teatralidad se da en el teatro isabelino, porque no es solo Shakespeare, ¿eh? en Marlowe, en Decker, en Johnson, en Monday, en Webster, si uno lee un poco más, otros, otros dramaturgos. Se da en distintos niveles, primera cosa. O sea, primera afirmación se da. Segunda, de muchas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? A través del mismo texto, en lo que los personajes van diciendo, a través del metatexto, es una segunda cuestión, o sea, los mismos personajes de las obras van comentando acerca de este juego. Por ejemplo, Viola en Noche de Reyes anuncia que se va a poner un disfraz y anuncia por qué se lo va a poner. O sea, le dice al público, miren, yo ahora me voy a poner este disfraz porque si sigo como mujer en esta isla, eh, paso a mejor vida. Entonces, hay obras, como Noche de Reyes, por ejemplo, donde ese juego meta teatral eh, del disfraz se da en tres niveles. Porque es un actor, hombre, joven, que representa, cuyo personaje es un personaje femenino, pero a su vez, este personaje femenino, se viste, a través del travestismo, el cross-dressing, se viste de varón. Ahí tenemos tres niveles. Ahora, yendo ya al juego más específico que creo entender al que tú te refieres, ese juego de la creación de la eh, ilusión teatral, Shakespeare tiene, por lo menos lo que yo he visto, y si alguien más del público quiere agregar, genial, eh, tiene muchas, muchos caminos o muchas entradas. Eh, por ejemplo, eh, repite constantemente algunas llamadas de atención. Por ejemplo, en Julio César, uno dice, a ver, pero este señor se equivocó, se quedó dormido, ¿por qué tanta repetición? ¡Compatriotas romanos! Sigue hablando, a los dos minutos de nuevo. ¡Compatriotas romanos! ¿Por qué? Porque el actor tenía que moverse de un extremo a otro del escenario, pararse, mirar hacia arriba, asegurarse que esa parte del público había escuchado, seguía la conversación, se movía, iba al otro extremo y le volvía a decir, compatriotas romanos, esa es una manera, ¿no? Por ejemplo, en la tempestad, cada cierto rato, y es notorio, y uno lo podría marcar en el texto, mientras Próspero cuenta la historia a su hija, Miranda, cada cierto rato le dice, me escuchas, prestas atención. Eso no es para Miranda, es para el señor que está parado en los groundlings, o el señor o la señora que está, o la señorita, o el señorcito, no sé cómo se diga, eh, que está sentado por ahí arriba. ¿sí? Entonces, hay un constante eh, juego, no solo entre los personajes, que comentan eh, en un nivel metateatral, sino que también los actores-personajes que, eh, que se comunican con el público, con estos pequeños guiños eh, de lenguaje, de movimiento. Por ejemplo, en el Rey Lear hay una escena donde Gloucester, que ya está ciego, es llevado por su hijo, pero en realidad disfrazado de pobre Tom, y se supone que lo lleva a la orilla de los acantilados de Dover. Se cree que esa escena se hace en el proscenio en la orilla, de manera que, de alguna manera, se cree la ilusión teatral de que estos dos actores, personajes, se paren en la orilla y miren hacia abajo. La verdad es que lo único que ven son cabezas de los groundlings, pelados, peludos, crespos, de pelo liso, pero lo que ven son cabezas, no ven ningún acantilado, pero esa aproximación a la orilla es un guiño también a ese juego de ilusión teatral ¿no? entonces tú me dices ¿qué, ¿qué juego había? había juego todo el tiempo, porque además la palabra en inglés playhouse play y playwright tiene como raíz play, que significa jugar lamentablemente en español eso se pierde, entonces estamos, un playwright escribe un play que eh, se representa por players y los que van al teatro son playgoers, o sea todos los que están ahí se inscriben en cierto sentido y están dispuestos a jugar con ese suspension of disbelief o suspensión de la incredulidad que con lo que yo decía ¿no? que Coleridge redactó perfectamente en una definición pero que estos dramaturgos de estos siglos y también Lope de Vega y Calderón y etcétera, se adelantaron a eh, plasmar sobre el escenario sin ninguna teoría escrita detrás no sé si te respondo exactamente porque tu pregunta era bien compleja y muy buena muchas eh, gracias muchas gracias por esa pregunta esa respuesta también muy interesante alejandro eh, quiere aparecer también hacer una pregunta hola eh, muchas gracias, aprendido mucho. Yo no soy del ámbito del teatro, pero sí trabajo con este periodo y les agradezco mucho. Eh, planteo una pregunta eh, a las dos y quizás al público también sobre algo que Jessica mencionó a la pasada y, y yo sé que, que Paula probablemente lo ha estudiado, lo ha considerado, que es el texto publicado de las obras. O sea, Jessica Yossel mencionó eh, que quedaba como después, mucho después de las representaciones, pero me pregunto, ¿es este periodo por lo menos en, en el período que, del que habla Paula, de, de mucha publicación, ¿no? del boom de la imprenta, y hay muchos textos publicándose y hay un gran público lector? Y me pregunto, yo desconozco ahí el caso español, más el caso inglés, lo conozco, eh, que han, si les ha tocado a ustedes, digamos, eh, considerar ese texto publicado después, ¿no? que viene después, y ese público que es lector y que quizás fue espectador, eh, si hay una relación ahí con la recepción de la obra, la relación entre el espectáculo y luego la lectura. Yo sé, que, yo sé que cambia ese texto, ¿no? Hay variaciones ahí, hay una intervención editorial, etcétera. Pero me pregunto, yo sé que esto es un poquito anexo, pero vinculado también si es que hay algo que, que pueden comentar al respecto. En el caso español, Alejandra, eh, como decía yo, eso se publica después. Eh, hay una no, no, no tengo tan claro cómo fue en el ámbito inglés, pero en el ámbito español la mayoría del público es analfabeto. Es decir, que esa proyección en la escritura, en la, en la lectura, eh, no está destinada en realidad a un público tan masivo, porque hay un público masivo que existe, pero que lo más probable es que lo vio en, la, en las tablas, y que no va a poder leerlo. Lo que sí ocurría, no solo con el teatro, sino también, como tú decías, con otro género, es que alguien leía y en su, a su alrededor ¿verdad? se establecía eh, una lectura colectiva, una oída, ¿no? y de esa manera también se iba perpetuando el texto. Eh, yo decía lo de, la, lo de la publicación a propósito de, también de que en la época bueno se publica muchísimo si, hablamos siempre de López Calderón Tirso y poco más pero hay un montón un montón de otros escritores que está escribiendo a la par de, de estos grandes eh, dramaturgos por lo tanto había un número muy alto también de títulos de comedias y sucedía en muchas ocasiones en que había una cierta... También por el éxito que suponía que fuera una comedia de Lope, por ejemplo, eh, se, no solo se publicaban luego comedias con el nombre de Lope que no eran de Lope, sino que en muchas ocasiones también se pregonaba por las calles, venga usted a, come, a ver esta tarde de comedia de Lope, y no había sido comedia de Lope nunca, pero eso atraía a un público que sabía que si era de Lope tenía una especie de signo de calidad, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Le sucede a Lope, le sucede a Calderón, que ven que se empiezan a publicar eh, obras que dicen que son de ellos, y algunas eh, en las que no llevan su nombre y que ellos sí reconocen que son de ellos. Entonces, ambos van a publicar listas en varias ocasiones de hecho de cuáles son sus comedias aunque ellos muchos dicen que andan por ahí algunas que son dicen ser hijas mías verdad pero ya de tan deturpadas que están no las puedo reconocer porque efectivamente hay una intervención eh, no solo no en el ámbito tan editorial sino más bien para que circularan eh, en muchas ocasiones no estaba esto tampoco destinado a que fuera un libro de hecho por eso existen las famosas sueltas no que se publicaban comedias sueltas a veces ni siquiera comedias enteras, sino un trozo de una comedia que había llamado mucho la atención, o un romance extenso, o ¿no? las famosas relaciones que están presentes dentro de, la, de las obras teatrales de la época, eh, que en muchas ocasiones, por ejemplo, hablaba de un hecho particular histórico, entonces luego se sacaba esa partecita nomás, se publicaba y eso rodaba por ahí como unos papeles sueltos. Eh, pero, claro, tenía que ver también con esta cuestión de cuáles son mis obras y cuáles no. Y es de hecho, eh, eso es lo que va a llevar a que tanto Lope como Calderón eh, se pongan a la cabeza de los proyectos editoriales. Lope eh, eh, aparece verdad, en la mayoría de sus partes de comedias, él coordinando el, el volumen. Las partes de comedias tenían 12 comedias de un ingenio, como era Lope, o de varios ingenios, cuando se juntaban 12 sueltas también se podía publicar un, una parte de comedia. Y, y Calderón, en el caso de Calderón, era su hermano el que estuvo a cargo, por lo tanto eso también te daba una cierta eh, margen para confiar en esas partes de comedia, ¿no? eh, que el que estuvo a cargo eh, de, la, de, las primeras, de, los primeros, de las primeras partes de Calderón luego pasa a Veratazis, que es un editor muy importante durante el 17, el que además señalaba que era muy amigo de Calderón, para que, por si caso, alguien desconfiaba de su propia edición y de los textos que estaba ofreciendo, ¿no? Eh, ¿no? Se fiara un poco. Y lo que te decía, van a aparecer documentos, de hecho, ¿sabes? por eso es tan importante la eh, la edición crítica de las obras, ¿no? porque te encargas tú de ir recopilando esos documentos que aparecieron en diferentes sitios, eh, a veces de dudosa autoría, a veces muy deturpados. Como les decía, no, tampoco no es que los, los autores tuvieran una copia de esto en su casa. De hecho, la mayoría de las veces perdían por completo sus textos, lo entregaban, lo vendían, ¿verdad?, y ya está, no tenían una copia. Luego sucedía que en algunos casos podían recuperarlo y podían hacer una copia con un amanuense, etcétera. ¿no? Pero claro, eso hizo que también los textos fueran de cualquier manera. Quiero decirte, a algunos les faltaban muchos versos, a otros les falta un verso en medio y se rompe ¿verdad? la forma métrica, etcétera. Entonces, en realidad, eh, todos estos materiales tenían muy diversos fines. Y lo que se ha hecho luego con la, con la crítica textual eh, eh, a, hace rato ya, pero a día de hoy, verdad es tomar todos estos documentos y establecer su importancia, teniendo en cuenta siempre esto de cuál, cuál texto es el que estuvo más cercano a la voluntad del autor, que también es un, una suposición, pero que, que al estudiar estos documentos eh, más o menos nos acercamos a eso. Entonces el círculo de la impresión tenía, eh, de los libros impresos, digo tenía, tenía diferentes posibilidades, ¿no? no sí, sé el, si caso, el caso inglés es bastante distinto. Primero que todo porque los dramaturgos, eh, Shakespeare, Marlowe, Webster, Decker, etc., eh, no entregaban sus textos a un director, gestionaban ellos con su propia compañía y en sus propios teatros, primera cosa. Segundo, por lo menos en el caso de Shakespeare, y la verdad es que esto se extiende a los otros, eh, y la Jessica también lo mencionó, las obras eran escritas en primer lugar para ser representadas. No había un interés, y en el caso particular de Shakespeare, de ser publicado. La publicación ocurrió eh, de manera bastante parcial. Solo 16 obras de las 39 de Shakespeare se publicaron en vida de las cuales la gran mayoría eh, podrían ser de cualquiera si es que no hubieran estudios filológicos después, porque en la portada no aparecía al principio el nombre William Shakespeare, sino que aparecía, lo importante era qué compañía de teatro y en qué teatro había sido representada. Entonces, en la mayoría de ellas dice eh, The Merchant of Venice, as it was sundry Times represented by The Kings, a Chamberlains, Men, whatever, whatever. Nombre Shakespeare nunca. Esas obras que fueron publicadas en vida, también hay estudios de, no sé, de, de bastantes expertos, John Jawet es uno de ellos, se cree que Shakespeare podría haber revisado algunas, de la que hay más certeza es de, de ay, ¿cómo se dice? Measure for measure. Eh, de medida por medida. Eh, pero Shakespeare no estaba, digamos, metido en el tema de la publicación, la población inglesa de esa época era prácticamente analfabeta también, un muy bajo porcentaje leía, del cual las mujeres eran el 0,2%, y de ese 0,2%, la mayoría eran de familias nobles, como los Sydney, los Carey, que leían de manera, lo típico de la época, de manera grupal en sus casas, etc. Eh, esas publicaciones de Shakespeare son lo que se llaman los cuartos, eh, por el tamaño del libro, por la cantidad de dobleces del pliego de papel en la imprenta. Se vendían, tal como todas las otras publicaciones de los otros géneros, en las afueras de la Catedral de Saint Paul, los locales de venta tenían unos nombres insólitos, eh, no sé, po, The Big Bull, eh, El Toro Gordo, eh, La Nuez de la Cabeza, o sea, unos nombres insólitos, se vendían en general por eh, precios baratos, Cheline, jamás por un pound eso era demasiado, eh, y como les digo, las obras de Shakespeare se publicaron de manera póstuma siete años después, en el primer folio de 1623, gracias a dos actores, compañeros y amigos, gemini eh, y Condell, que llevaron lo que ellos dicen que eran las obras de Shakespeare. No vamos a saber nunca si lo que llevaron fueron... Los prompt Books, que eran los libretos de los actores, si lo que llevaron fueron recopilaciones que la compañía hizo, si lo que llevaron fueron los textos originales de Shakespeare, de su puño y letra. Eh, la única letra original supuestamente de Shakespeare que tenemos en un texto escrito está en la British Library, es la obra de Sir Thomas Moore, escrita a cinco manos, de las cuales una mano, está casi archi comprobado, es la de Shakespeare, porque además se escribía de manera colaborativa a veces, por la demanda del mercado, eh, y eso es todo lo que sabemos, o sea, y además en el folio hay solo 37 obras, y se ha comprobado que son 39, porque hay unas que, están, que son escritas eh, de manera colaborativa, entonces lo que tenemos de Shakespeare escrito es lo que hay, ahora sí si eso es, como el, esto es como el café o como el cacao. Si eso es Shakespeare, 100%, 75%, 38%, no sabemos, pero por suerte lo tenemos. Yo no tendría trabajo si no tuviéramos eso, esos textos, así que es lo que hay. Muchas gracias. Jaime Pérez, por favor. Eh, bueno, Paula y Jessica, gracias por su presentación en específico por la colección de imágenes que nos trajeron, porque eso es muy gráfico y además eh, sabemos que conseguir las imágenes no siempre es fácil. Eh, yo les quería preguntar a ambas por la relación entre el texto y la arquitectura y el espacio, en tanto que si pudieras, pudiéramos hablar de eh, una arquitectura dramática que se vincula con la arquitectura teatral. Esto, eh, me voy a permitir un pequeño excurso, esto porque, recordando que estas jornadas eh, están dedicadas a Lucho Weissman en una parte, en su texto sobre eh, la obra dramática, un análisis operacional para bla bla bla, bla eh, Lucho Weissman dice que tanto los espacios como las cosas eh, surgen por y para la acción dramática. Es decir, sirven a los propósitos de la acción. Por lo tanto, el dramaturgo tiene que pensar muy bien cuál es el espacio donde pone la acción y cuáles son los objetos que la rodean. Pero además, y esta es una de las cosas que podía hacer no más digamos, en una nota a pie sobre eso, Weissman dice que así como las cosas y los espacios en el drama sirven y existen por y para la acción, en la vida real los espacios y las cosas existen por y para el hombre, puesto que es él el que les otorga significado. Y ahí él hace un vínculo entre este texto que se llama la obra dramática, etcétera, etcétera, muy largo, y otro texto que se llama eh, arquitectura espacial. Eh, espacio hecho por el hombre y para el hombre, que después fue compilado en su, texto de semio, en su libro de semiótica teatral. Y eso a mí me da la sensación, ese vínculo que hace Weissman desde la teoría más abstracta del drama, me ha llevado a pensar a mí y a otras personas, no es una idea que se me ocurra a mí, en esa correlación entre la arquitectura teatral y la arquitectura del drama, es decir, ¿Cómo el texto está pensado para ser representado en un espacio determinado que tiene unas características y que puede ser representado ahí y no en otro lugar? Eso como en general y para las dos. Eh, parto Jessica, voy a ser cortita porque así tú también puedes decir. Eh, Jaime, gracias por tu pregunta a pesar de que jueves a esta hora de una semana intensa y de un periodo del semestre que yo creo que todos estamos hasta acá de correcciones, tu pregunta simplemente me devuelve como aire al alma, porque lo que tú estás planteando es un tema que yo estudio hace muchos años y que simplemente me fascina y no lo puedo disimular. Porque eh, esa relación de la arquitectura del espacio con la arquitectura dramática del espacio, por decirlo así. Es, en resumen, quizás lo que dice la Anne Ubersfeld, que llega a afirmar, es una afirmación bastante radical y que puede ser debatible y todo lo que queramos, pero Anne Ubersfeld dice, el teatro es espacio, porque de alguna manera es espacio representado sobre un escenario. Espacio teatral, que es el lugar donde se representa, espacio escénico, que es el lugar que se imagina, ¿no? el lugar de la escena, y efectivamente hay una relación, pienso yo, intrínseca entre esas dos arquitecturas espaciales, porque texto y representación están inherentemente unidos, ontológicamente unidos, me atrevería yo a decir, o sea, el texto está hecho para la representación y ese texto teatral, ese guión, que sería el nombre más específico, ese guión teatral, efectivamente se escribe para un espacio determinado, sobre todo en estas épocas. El teatro actual tiene unas pequeñas diferencias, aunque sigue siendo el espacio una categoría y un eje central sobre el que gira. Ahora, a mí lo que me interesa y yo, esto ya es una cosa más personal, pero como yo veo el espacio, el espacio teatral, que es el paraguas que abarca todos los otros espacios escénico lúdico etc., yo veo el espacio, y Weissman en ese sentido reafirma lo que dicen los teóricos franceses, particularmente Michel de Certeau y Bachelard y Henry Lefebvre, eh, el espacio es habitado por las personas, por los seres humanos, ¿no? Y esa habitación que hacen los seres humanos del espacio es lo que le da sus características propias y sus funciones, porque el mismo espacio puede ser habitado como cocina, como sala de clase o como patio, según la actividad que el ser humano realiza en ese espacio, por lo tanto, para mí, estoy de acuerdo con Weismann. el espacio teatral y el acontecimiento teatral es otro modo más de habitar el espacio de este mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando hay unos actores sobre el escenario, como, y, y acá tomo también a Dubati, cuando hay ese, ese, la poliesis, la obra de teatro representada, el convivio, es decir, la presencia de cuerpo presente del actor, actriz en este mundo actual, del público, y además la expectación, que es esa relación, esa complicidad que se produce, el acontecimiento teatral no se reduce a una representación, sino que va mucho más allá, porque es habitar y compartir un espacio, ya sea el espacio físico de la sala de teatro, pero también el espacio de la obra y el que yo como público me imagino. No sé si me, me explico. Entonces, efectivamente, Weissman eh, dice de manera muy similar lo que dicen muchos otros teóricos del teatro, ¿no? O sea, él está al mismo nivel, por decirlo así, eh, al afirmar esas, esas, esas teorías, ¿no? Entonces, el espacio teatral, para mí, por lo menos, es otro modo de habitar este mundo, desde ya sea la perspectiva de expectación del espectador o desde la expectativa de, de la presencia aureática del actor y la actriz, y eso compartido de manera colaborativa eso produce el otro espacio que es el espacio más interesante que es aquello que imaginamos porque ustedes comprenderán que en un escenario de 13 por 8 metros no cabe una tempestad ni cabe una guerra entre Francia y Inglaterra en la batalla de Agincourt eso, dice Longman que es otro teórico eh, permite que el espacio se expanda y se contraiga, entonces el espacio teatral se contrae para la conversación íntima de amor de Romeo y Julieta pero se expande cuando yo viajo con mi imaginación a Iliria que, quién sabe dónde está sí o al bosque de las hadas de Sueño una noche verano o a la duquesa de Malfi de Webster o al Fausto de Marlowe, o donde sea no eso es lo que yo creo por lo menos yo voy a ser más práctica que teórica, como dice uno de los personajes de La banda y la flor. Eh, yo estoy de acuerdo, pero en la práctica, en el teatro barroco, esto se dio y no se dio. Es decir, eh, el teatro de corral está hecho para que se representase en corral. Eh, los autores conocían perfectamente ¿verdad? Eh, el escenario, el lugar físico en donde iban a escenificar sus obras. Eh, contaban con estos otros recursos yo les decía, es un teatro convencional es un teatro que presenta la parte por el todo es un teatro eh, etcétera ¿no? entonces el, en el ámbito del teatro comercial estaba hecho para el corral pero perfectamente podía ser eh, adaptado para el teatro de corte al revés era imposible sí, lo mismo ¿No? eh, un teatro de corte no podía ser llevado a un teatro de corral sin que perdiese eh, gran parte de su valor, que también estaba obviamente en la visualidad, en el, en el oído, en todos los sentidos como les, les decía antes. Entonces, se puede o sea, estoy de acuerdo yo con la afirmación, pero te digo que de hecho hay muchos documentos que indican como obras que estaban hechas para el corral, y que se iban a representar el día 4 de noviembre a las 3 de la tarde en el corral, eh, luego era llamada a la compañía por la reina y se tenía que suspender la, la función en el corral, se llevaba y se adaptaba en el espacio privado en este caso. Sí, en el caso de Shakespeare también algunas obras se adaptaban, pero sí se sabe que hay algunas que Shakespeare escribió, eh, compuso específicamente para la sala privada de Blackfriars, por ejemplo, y otras que compuso específicamente para el Teatro del Globo, aunque también representó en el castillo de Windsor, en White, eh, en, en la corte, etc. O sea, había cierta adaptación y tal como dice la Jessica, lo que se representaba en el teatro público, a veces era difícil de adaptar a un espacio privado, porque está todo el tema también del tamaño, de la iluminación, de las escenas más espectaculares, etcétera, etcétera. Pero sí hay evidencia de algunas cuestiones escritas específicamente. Y además, como Shakespeare era propietario y accionista de esos teatros, Shakespeare, por ejemplo, sus obras no se representaron, o sea, se representaron en el Globo, en el Blackfriars, en el Castillo de Windsor, en el, en el comedor del Castillo de Windsor y en la Corte. No se representaron en otros teatros públicos de Londres. Entonces él, la verdad que manejaba al dedillo esos lugares. Y en el caso de Marlowe, Webster, etcétera, también en teatros bastante específicos. Cuando uno ve las listas de repertorios, funciones, etcétera, tenían como su, su espacio más personal, por decirlo así. Muchas gracias Jaime. Eh, ahora el siguiente, la lista es Joaquín Zuleta. Muchísimas eh, felicitaciones a, a los ponentes y también a la organización por estas eh, jornadas y particularmente por dedicarlas a mis queridos profesores Luis Weisman y Nelly Donoso. Eh, me han gustado mucho las dos, eh, bueno, la, la, la mesa. Y escuchando sus, sus descripciones ¿no? respecto de cómo, cómo es esta digamos, esta sinergia entre espacio, entre arquitectura eh, y texto, eh, además, cómo se lleva adelante esta, la performance teatral, da la impresión que realmente estas obras eh, serían imposibles de representar fuera de aquellos espacios, ¿no? porque efectivamente vemos cómo la misma producción está ligada a, al espacio del corral, o del teatro isabelino. Además existe un público que conoce perfectamente eh, esos códigos de representación. Y, y sin embargo vemos que estas, muchas de estas obras siguen siendo representadas eh, en la actualidad, ¿no? de, desde entonces hasta ahora continúan siendo representadas. Eh, algunas de ellas están en múltiples versiones cinematográficas. Luego hay festivales dedicados exclusivamente a la representación de estas obras. Por lo tanto... Eh, nos podemos dar cuenta cómo hasta cierto punto ese espacio original del corral y del globo queda eh, abandonado, queda, podríamos decir, eh, queda olvidado quizás en, las nuevas, en los nuevos medios, en nuevas representaciones. Entonces les quería preguntar, ¿qué aspectos de, ese, de esos espacios, eh, digamos, de ese espacio dramático, de ese espacio escénico, Continúan vivos en las representaciones que ustedes han tenido oportunidad de ver eh, cinematográficas o teatrales y eh, qué aspectos sobreviven y qué aspectos, eh, digamos, podríamos decir, están definitivamente olvidados. Eh, ¿Quién se lanza primero? Eh, buenísima tu pregunta Joaquín, porque efectivamente es así y mmm, con eso que tú dices que es totalmente cierto, podría parecer que, que lo del espacio es relativo, ¿no? sobre todo lo de los escenarios originales porque efectivamente eh, tanto el, el teatro barroco español como el isabelino se sigue representando ya además en distintos idiomas y en distintos lugares y en teatros cerrados, abiertos, entonces uno podría decir, bueno, da exactamente lo mismo. Pero la verdad es que no da lo mismo, porque habría que distinguir eh, de qué modo se representan esas obras hoy en día. Yo diría que lo primero que prevalece es la palabra, ¿No? porque el teatro isabelino, que es al que yo me voy a referir, en el teatro isabelino lo central es la palabra puesta en acción. Entonces, cuando se representan las obras de los dramaturgos isabelinos, en particular de Shakespeare, hoy, en el 2021, de hecho acá la próxima semana la Academia de Artes Escénicas eh, muestra lo que ha trabajado todo el año, que sueño una noche de verano musical, eh, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se da esa relación? Porque ahí lo que se adapta es la palabra al espacio. Voy a hacer una cosa gráfica, no tengo pizarrón acá, pero haz de cuenta que el texto isabelino, el texto shakespeariano, fuera una especie de, de tierra, ¿no? en un jardín, que fuera así y tuviera unos espacios, unos agujeros, sin rellenar. ¿no? En la época de Shakespeare, en el siglo XVI y XVII, esos espacios se llenan, por decirlo así, con la imaginación, porque prácticamente no hay utilería. Entonces, es la palabra poética que va mostrando y lo que no muestra se llena, ¿no? con las descripciones, la imaginación, etcétera. Lo que hacen muchas producciones actuales, sobre todo en el cine, utilizando todos los recursos eh, modernos, es que ellos rellenan ese espacio. ¿no? Cuando digo cine, porque por ejemplo se proyecta una imagen eh, de Ariel, el espíritu del aire, en 3D. ¿sí? Entonces uno dice, bueno... ¿Qué pasó entonces con ese espacio que no se mostraba sobre el escenario y que ahora sí se muestra? Esa es un, una cosa. ¿Y qué pasa con ese espacio vacío? Esto es la otra dimensión. Una cosa es el espacio escénico y la otra cosa es el espacio teatral. ¿Qué pasa con ese espacio vacío? que ya no está, porque no está en el teatro que hay en Providencia, ni tampoco está en el jardín de acá de la universidad. Como la palabra sigue siendo la misma, eh, la palabra de alguna manera conforma el espacio. Entonces, lo que está escrito para un espacio específico, por eso yo también dije que el espacio es flexible y moldeable se adapta por sí solo, ¿sí? Ahora, tengo que decir que cuando las obras de Shakespeare se representan sin entender lo que es el espacio Shakespeareano, se montan mal. Por mucho que se puedan representar en Japón, en China, en Grecia, en Turquía y en Perú, si no se entiende bien qué es el espacio de esa época, y no se entiende bien el lenguaje, no, esas producciones no tienen buen resultado, porque justamente, por todo lo que hemos dicho antes, el espacio en esas obras es un eje central, mucho más central que lo que puede ser a veces el teatro moderno, posmoderno, etc. Entonces, mi respuesta final es que la palabra es la que manda, y como la palabra ya moldeó el espacio, ese texto es absolutamente flexible, moldeable al espacio donde se represente 300 años después, un siglo después, etcétera, etcétera. No sé si, si respondo de alguna manera, porque si no sería un teatro limitado a, solo a una época y no es así, no es así. Y sin embargo el espacio eh, sigue siendo fundamental, o sea, Gloucester con su hijo siguen describiendo el acantilado y a veces en el cine ese acantilado se mostrará, pero en el teatro seguirá sin mostrarse, por muy moderno que sea. Qué difícil tu pregunta, Joaquín. Eh, yo estoy pensando en, la, en las puestas en escena que, que he visto este último, bueno, hace mucho tiempo ya, porque con la pandemia nunca más vimos teatro, pero eh, que he visto en el, en el Teatro de Almagro, eh, bueno, sobre todo en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, en el Corral, en los otros espacios que hay. Eh, creo, creo que, bueno, lo que vemos eh, casi siempre, por no decir siempre, es Teatro de Corral. Eh, representado, ¿no? Eh, quizás en algún momento se haya representado alguna, eh, otra otro tipo de teatro, por ejemplo, el de corte, pero yo no he tenido la oportunidad de ver. Entonces, en el ámbito del teatro de Corral, eh, creo que la concepción espacial que existe es tan amplia, es tan flexible, como decía la Paula, estoy muy de acuerdo con todas las cosas que dijo la Paula, es tan flexible que en realidad tú puedes llevar ese texto a cualquier sitio, sin puedes llevarlo a un escenario vacío. Eh, no tiene importancia, no tiene importancia alguna, o sea, quizás van a ser necesarios algunos objetos, quizás no, eh, eh, porque todas estas características que yo señalaba antes, la convencionalidad, todo esto, eh, eh, eh, eh, los anecdóticos, el, el relato titoscópico, todas estas cuestiones de las que ya hemos hablado, que yo no me referí, pero eh, Pablo las dijo y en, en el ámbito del, del barroco es lo mismo creo que permiten que el texto se, el, se, eh, y su espacio de representación se moldeen a lo que, lo que, al, al frente a lo que se estén eh, eh, representando. ¿Qué creo que es el problema? No creo que el problema es el espacio, creo el pro, que el problema es que no entendemos muchas veces los códigos eh, de... Eh, los códigos convencionales, claro, de producción de las obras y eso hace que en muchas ocasiones cuando se escenifican estos textos eh, haya más problemas de interpretación que de, eh, de a, a lo que se refiere al espacio de representación y a lo que y los diferentes espacios de representación que están confluyendo en esa apuesta teatral. Creo que el problema tiene más que ver con que en muchas ocasiones eso, no, no entendemos los textos eh, o en un afán también de querer modernizar todo y que el texto del 16 y te diga eh, lo que tú quieres escuchar hoy día en la calle en Santiago de Chile Muchas veces se esfuerzan también interpretaciones. Entonces creo que el problema... Esto es un, un tema mucho más largo y e interesante, creo yo, pero que no tiene que ver tanto con el, con el espacio mismo. Estoy pensando, por ejemplo, en una película, no sé, El perro del hortelano, que es una comedia palatina, que en realidad pasa lo que dice la Paula. o sea Todo lo que tú te imaginaste, que es una comedia también de corral, todo lo que tú te imaginaste estar, está puesto allí en evidencia. Maravilloso. Pero eso mismo puede ocurrir en el corral, sin necesidad de que se actualicen efectivamente cada uno de esos detalles. Entonces creo que, que la problemática no tiene tanto que ver con el espacio por la flexibilidad de este tipo de, de espectáculo, de este tipo de espectáculo que era el barroco, el teatro barroco, sino que más bien con otras claves, con claves de interpretación, eh, de conocimiento, del de momento de producción, de recepción, en que están ubicadas estas obras. Y yo creo también que, que justamente, por lo menos en el caso de Shakespeare, como sus obras están escritas en su mayoría para un espacio vacío, no importan las dimensiones de ese espacio mientras se... Eh, se configura como espacio vacío. Espacios vacíos hay en todas partes, en todas las culturas y en todos los años. Entonces, si, si eso se considera... El cine, la verdad, yo lo separaría un poco porque es otro arte y es otra dimensión y es otro manejo de las imágenes. Lo que te decía antes, el cine te va llenando los flashbacks y el zoom, cosas que en el teatro no ocurren. Pero en el ámbito exclusivamente teatral, eh, si uno adhiere a la idea de espacio vacío, eh, ese espacio vacío no necesariamente tiene que ser el globo, es un concepto mucho más, eh, que hace de paraguas de mucho más cosas, no solamente de un teatro exclusivo con unas medidas, sino con una cosa más teórica. Eh. Ignacio va a tener que disculparme porque justo una de las preguntas que yo tenía se, se relacionaba un poco con esto de la transformación o quizás desaparición de esos espacios de representación de los que hablaban. ¿no? Y como, como mencionaba Paula, en el caso de las Islas Británicas tenemos una especie de cataclismo, no que venía gestándose de antes ¿no? con, la, con el puritanismo sobre todo, que los mismos dramaturgos se burlaban, Johnson famosamente, ¿no?, de los que querían cerrar los teatros, pero efectivamente cuando los puritanos se toman el parlamento y se desata la guerra civil, sacaban estos teatros. en bueno, una parte yo quería confirmar quizás con Paula, por un lado lo que he leído que dicen que esos espacios simplemente quedaron como abandonados, y a mí me llama la atención porque muchos espacios teatrales eran espacios, reciclado, o sea, teníamos los purpose built theaters, pero Bragg era un, una propiedad expropiada de, de la iglesia, ¿no? Y, y era el refactorio de una abadía que se convirtió en teatro. Eh, entonces, por un lado, la pregunta a ti si es que ese cambio fue tan radical y de verdad quedó, quedaron completamente inutilizados esos espacios, y después cómo se retoman los espacios teatrales en, en, la, en la restauración, si es que se maneja un poco, y, y a Jessica, ¿Cómo ocurrieron en el contexto ibérico esas transformaciones que no tuvieron algo comparable ¿no? al cierre de los teatros de la década de los 40? Eh, como para pensar un poco en el ocaso de, de lo que ustedes estuvieran hablando. No, no, en, en el caso español sí que hubo cierre de los teatros ¿Sí? también, ah, en varias ocasiones, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, también estaban presentes estas polémicas ¿no? de la licitud del teatro, de hecho hay muchos textos que hablan, de, de la época claro, que hablan sobre esto. Y era una cuestión, a pesar de que era eh, rentable y que acudía a todo tipo de público y que siempre fue muy exitoso, verdad eh, en ciertas ocasiones también era muy débil eh, en, el, donde se estaba, en donde se asentaba porque... Te digo, para diferentes cuestiones, eh, por ejemplo, Muerte de la Reina, se, cerraba el, se cerraban los teatros y se podía llegar a cerrar dos años, en algunas ocasiones se cerraron cuatro años, entonces también ocurría y efectivamente también estaban, se producían estas polémicas en torno a lo dulce y lo útil, que estaba mezclado también en, en el teatro, en donde se, se señalaba que casi siempre era demasiado dulce ¿verdad? y poco útil. Y habían polémicas de todo tipo, o sea, desde que una actriz eh, hiciera de Virgen María en un auto sacramental, teniendo en cuenta que se, tenía, que, que se consideraba que la reputación de los actores no podía ser peor, ¿no? Entonces, que casi que la tenían que eh, excomulgar por eh, subirse a las tablas y representar un, un personaje de ese tipo. Entonces... También había eh, en ese escenario, eh, en ese caso creo que era muy, muy parecido. Me imagino que en otros lugares también tiene que haber sucedido esto. Siempre va a haber detractores de. Pero lo, los corrales actuales, corrígeme si me equivoco, son reconstrucciones historicistas, podríamos decir, ¿no? como. No, solo existe uno. Solo existe ya. uno. Eh, ¿Y, que y es cómo el del fue su, su desaparición? Tenía que ver. Ah. Esa es eso la no pregunta. lo sé. Eso no lo sé. ¿Cómo fue su ese, desaparición? Porque apunta ya hace, hace otro otro alcance, ¿no? Pero... Claro, claro. No, eso no lo sé. Pero solamente hay uno, que es el Dalmagro. Todos los sí. demás han desaparecido. Y hay alguno, hay otro en Calatrava, pero es una reconstrucción. Ahí no había nada en verdad. Lo, lo, tomaron, lo hicieron de nuevo. Al, en Almagro sí que existía. Fue refaccionado, ah, pero efectivamente claro. existía como teatro. Sí. En el caso, en el caso del Teatro Isabelino. Eh, bueno, de partida el cierre de los teatros fue paulatino, no fue así de un minuto a otro Y también, como dice Jessica, los teatros se cerraron en otras ocasiones Por las, eh, los contagios de la peste, de la plaga, de la peste bubónica Entonces también hubo periodos donde estuvieron cerrados, donde Shakespeare se dedicó más Por ejemplo, escribió los sonetos o el rey Lear, esperando que se volvieran a abrir Ahora, en 1642, cuando definitivamente ya con Carlos I eh, se cierran, eh, los, que, los que funcionaban en las posadas, simplemente las posadas vuelven a su único giro, por decirlo así, que es ser posada. O sea, se dejan de representar obras ahí que estuvieron siempre en paralelo con los teatros públicos y privados, ¿no? Después, el Black Friars vuelve a su giro, y hay un White Friars también, que es menos conocido, vuelven a su giro que es eh, ser monasterio de los frailes negros, aunque ya quedaban muy pocos después de la reforma, prácticamente ninguno. Eh, entonces quedan como, como edificios históricos, por decirle así, que después con el tiempo van desapareciendo porque, porque envejecen, porque no se arreglan, etcétera. En el caso de los teatros más famosos, como el Swan, el Hope, el Rose, el Globe, eh, el Globe se mantuvo bastante, se quemó en 1613, se reconstruyó, después quedaron unas series de, de, de bases y ya en el año 1986 más o menos se volvió a reconstruir el tercer globo. En el caso de La Rosa, eh, las excavaciones del año más o menos 2000 encontraron todos los cimientos de La Rosa y el Teatro de la Rosa se reconstruyó y sigue funcionando hasta el día de hoy, se reconstruyó tal cual, se hicieron todo tipo de estudios, eh, pero efectivamente pasó un largo tiempo, que es lo que suele ocurrir y que nos puede ocurrir a nosotros, que estuvieron cerrados y vacíos sin darle ningún uso, hasta que justamente por eso se fueron deteriorando, destruyendo y desapareciendo. Así fue. Muchas gracias. Finalmente le daré la palabra a Ignacio. Ya, eh, tengo una pregunta pero acerca del contexto. O sea, como si en el caso del teatro de Isabelín y el teatro de Corrales hubo como intercambio de obras, en el sentido de, por ejemplo, eh, obras del teatro isabelino que se hayan representado ya sea en España, Italia, Francia, o también en teatro de corrales, que hayan sido representados, por ejemplo, en, en teatros que propiamente se presentaba el teatro isabelino, o también obras que se hayan presentado en Francia o en Italia. Buenísima pregunta, Ignacio. Voy por parte ah, y, y, seré... y, y, y, y también quisiera unir la otra pregunta: si en ese tiempo se hacía como es que lo pasa hoy en día, que se publica una obra y se traduce a varios idiomas y se presenta en, en varios países como de forma paralela. Si en ese genial, tiempo sucedía. Genial, genial tu pregunta. A ver, lo primero que tengo que decir es que la situación política y el pasado histórico de países europeos como España, Francia y Inglaterra, todavía no voy a meter a Italia es un pasado de discordias y enemistad, por lo tanto, y eso explica también, que Shakespeare no haya sido traducido a español española hasta más o menos 1700 y tanto, o sea, los ingleses no querían saber de Shakespeare, y, los, españ y los, digamos, los españoles no querían saber de Shakespeare, y los ingleses menos, ni de Cervantes, ni de Calderón, ni de nadie, y los franceses estaban por otro lado, o sea, Pensemos en todas las guerras que hubo entre medio, todas las discordias de dinastía, el, la derrota de la invencible armada con Isabel I, Felipe II, bueno, esa es una primera cosa. Por lo tanto, había cierta, cierta distancia con los dramaturgos extranjeros. Con respecto a Italia, Italia fue siempre foco de fuentes, de inspiración, ya la Jessica mencionaba, escenógrafos, compañías de teatro italiana, eh, basta leer los títulos de las obras de Shakespeare, el Mercader de Venecia, Romeo y Julieta, Mantua, etc. para ver la influencia italiana, ¿no? había muchas compañías de teatro en Italia, eh, había mucho intercambio con esas compañías de teatro, ojo que también con Polonia, con otras partes que uno ni se imagina, algunos dicen que Shakespeare viajó a Italia, la verdad es que no hay evidencia, yo pienso que no, que nunca fue a Italia, pero sí había mucho intercambio. Ahora, a pesar de todo lo que he dicho, de estas enemistades y cierta distancia, y por lo tanto falta de traducción, no hay mucha evidencia ni se sabe eh, de traducciones al español al francés hasta mucho después, 1770 y tanto más o menos, de ahí en adelante, por lo menos en el caso de Shakespeare, empiezan las traducciones al francés, y luego del francés al, al español, ni siquiera de manera directa, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, no, puedo decir que no con certeza. Luego, si las obras se representaban en otros países y en otros idiomas, tampoco tengo evidencia estoy casi segura que no, así como que en un corral de comedia se representara eh, Hamlet de Shakespeare, no. Sin embargo, y a pesar de todo lo que digo, yo tengo una tesis propia, eh, había un cierto, una cierta, ¿cómo se podría decir? Un cierto círculo o un cierto grupo europeo de dramaturgos que compartían tópicos, convenciones eh, y fuentes, y en ese sentido se me viene a la cabeza de inmediato una fuente común de Romeo y Julieta, que es una fuente justamente italiana, las eh, novelas cortas de Mateo Bandelo, eh, que tiene una historia de Romeo y Julieta, que utilizó, por dar solo un ejemplo, que utilizó tanto Lope de Vega, como Shakespeare. Y lo más interesante de todo esto es que Shakespeare la transformó en tragedia, con un final fatal, donde los dos amantes jóvenes mueren, mientras que Lope, utilizando la misma fuente, eh, se me olvidó el nombre, Cal, Cal, Calvineses y Montescos, no me acuerdo el nombre de la obra de López, él la transformó Calvineses. en esto, Castelvines y Montescos, con exactamente la misma fuente italiana, y Lope la hace comedia con Final Feliz. Entonces, ¿hay intercambio entre dramaturgos? Claro que sí, pero es un intercambio... Eh, se podría decir no formal, porque además, por ejemplo, Lope no hablaba inglés y Shakespeare no hablaba español, no hay ninguna certeza de que se hayan leído, no hay, no hay ninguna evidencia de influencias, por ejemplo. Eh, el cardenio de Shakespeare, la influencia de Cervantes, ok, pero certeza, certeza de lectura directa de la obra de uno y de otro, no la hay. Eh, pero sí hay esta especie de, de, de grupo de dramaturgos europeos que bajo cuerda, digamos, utilizan fuentes clásicas parecidas, etc. Eso es lo que yo por lo menos puedo decir. En el caso español es parecido. Efectivamente, también existen estas fuentes comunes. Eh, tampoco hay, por lo menos no conozco, de, eh, documentos fiables ¿no? que, que, que señalen que se estaban representando obras, por ejemplo, en este caso inglesas, eh, durante el 17, lo que sí va a ocurrir desde eh, de hecho a finales del 17 ya empieza a ocurrir con muchas de las obras, incluso con algunas obras eh, no tan conocidas de la época, es que se empiezan a traducir efectivamente, se traducen al francés, se traducen al inglés, se traducen al alemán y al italiano. Y en muchas ocasiones esas traducciones sí que fueron llevadas a escena, sí que se representaron en, en, esos, en esos países correspondientes. Muchas gracias. Bueno, ha sido una sesión extensa. Eh, nuevamente agradecer a ambas presentadoras por su dedicación, por, por lo completo de las presentaciones y, y su disponibilidad a responder todas las preguntas. También a el grupo que eh, fue bastante amplio y muchos aguantaron sí. hasta el final y con preguntas muy interesantes <risas> también. Así que... Eh, un aplauso para todos nosotros, en especial para nuestras presentadoras uh -huh. y esperamos verlos mañana nuevamente si es que eh, quedan con energía. Oye, muchas, muchas gracias a todos y todas las que estuvieron. Uh -huh. Vi sus caritas todo el rato, que aguantaron pacientemente casi dos horas y tanto. Eh, y muy agradecida también que no lo dije al principio a los que me invitaron, qué bueno que hayan hecho esto, qué bueno que esté resultando tan bien. y nos vemos mañana, porque mañana hay unas cosas muy interesantes también. Veo muchas caras conocidas, les mando besos y abrazos. Gracias, muchas gracias.